Vamos a iniciar esta transmisión. ¿Cómo están? Claudia Reyes, Fernando, María Sandra, Islas Carrión, Cuat, cuat. Un abrazo. Gracias a toda la gente que está entrando a la transmisión en Facebook, en YouTube, en el canal de Melissa, en YouNow. Y pues vamos a dar inicio a esta transmisión porque son dos minutos, serán las diez de la noche. Quiero primero eh, hacer la presentación de obviamente melisa y tenemos un invitado también con el que vamos a echar eh, pues chisme vamos a echar chisme hoy de diferentes cosas así que voy a presentar a melisa melisa estás ya lista dice que sí me, que melisa dice que está preparada vamos a darle la bienvenida melisa buenas noches qué gusto verte hola qué gusto oye suena repetido no sí suena repetido pero es que siempre me da gusto verte <risa> Suena algo que ya has dicho antes, ¿no? <risa> Oye, este, ay, qué padre estar aquí, muchas gracias, me, me agrada lo del chisme, buenas noches a todos, qué bueno que están aquí, y, y ya. Y ya, y ya, y bien. es todo. <risa> Muy bien, estamos esperando a que entre la gente. Oye, sí le puse bien a tu canal, sí fue ese canal, porque había dos. Sí sí, sí, sí, sí, Ajá. sí, sí, sí, sí, sí. Ah, muy bien, entonces, pues bienvenidos a la gente de YouNow, a Annie Vega, a Francisco Márquez, eh, a Jessica Cervantes, el patrón mandujano, a Dan Lucero, a Silvia Gutiérrez, gracias a toda la gente que se está uniendo en el chat acá en YouNow, en YouTube. Tenemos un invitado especial, Melissa, tú te toca presentarlo. Ya está, pero todavía no llega, ¿no? Bueno, tú platicale a la gente sobre quién va a ser. Pues bueno, es un compañero que, que creo que ya ha estado con Oxlack antes la verdad es que en mi canal sería bastante nuevo es un explorador que anda ahí este mm, mm, mm, explorando en las madrugadas en diferentes lugares buscando actividad paranormal y pues es el conocido llamado cubo. así se hace, así se hace llamar no el cubo el cubo sí te trabaste tú crees no me trabé sí me trabé Ajá, o será mi internet, porque en lo que dijiste eso, se como que se trabó. A lo mejor fue mi internet. Ay, ¿sabes qué? Este, pues no, no sé qué haya sido, pero tenía abiertas algunas cosas. A lo mejor, ¿no? Si pero puedes... ya está todo bien, ya está bien. Tengo, una... ¿Eh? tengo, tengo otra pregunta. Okay. En, en este chat vamos, vemos los comentarios de las ventas verdad de, y de facebook si sí te estás trabando será tu internet o es el mío déjame cambio el mío a ver si no se para la transmisión sale ok ok ok vamos a cambiarlo a se la vio aquí o sea a ver pero muy feo ok me he cambiado abuelita ok dice... dicen dicen que es tu internet que porque yo me veo bien ya lo cambié, ya lo cambié a bolita, entonces... Ah. Yo creo que ya no. A ver, a ver si, sí, háblame. Pues no sé, es que también dicen que es mi internet. Bueno, si te trabas otra vez, es tu internet. Yo ya lo cambié, entonces ya no debe de trabarse. Pero ¿qué cambiaste? Ok, ok, pues yo ya, ya arreglé todo aquí para que no se esté trabando, pero no sé, yo espero que no. Y si no, pues me salgo y me voy, y no pasa nada. Oh. <risa> Este, tengo dos tengo bueno si sí, tengo tres internets uno es más este más con más megas que otro y otro con más megas que otro entonces estaba el de en medio este pues yo se supone que acabo de agarrar un mejor internet entonces no entiendo qué es lo que pasa aquí yo creo que era el mío porque eh, de pronto mi internet se usa para toda la casa entonces el otro el que tengo con más potencia ese solamente lo uso yo y, y no estaba puesto, entonces yo creo que fue eso. Bueno, esperemos que así sea. Ox, entonces el día de hoy, no sé, creo que me escucho muy fuerte o me escucho bien. No te escuchas bien, te, te escuchas bien. Excelente, hoy vamos a chismear entonces. Sí, para toda la gente que nos está eh, viendo en esta transmisión empezamos a las 10 de la noche para que iniciáramos Juntos, que estuviera melissa y que estuviera nuestro amigo el cubo también el plan es eh, platicar chismear de diferentes cosas eh, tenemos constantemente el tema paranormal pero yo creo que ahora lo vamos a estar más relajados y vamos a agarrar el tema que la gente diga eh, el cubo había propuesto que habláramos sobre diferentes cosas que la gente propusiera que la gente que manda super chats ponga un tema y que lo discutamos, hablamos sobre eso, demos nuestra opinión, o algo similar al respecto del tema que ustedes quieran. Entonces, pues va a ser divertido porque no todos sabemos de los temas. De hecho, ¿leíste el título que puse? No, ¿qué dice? No. No. Eh... <risas> Exactamente ese. El de... melissa ¿Ah, Melisa, el cubo y Oxlack. Hablando sobre física cuántica y la transmutación de los átomos vitales. Ay, no puede ser. <risa> Justo es el tema que yo domino a la perfección. Justo es ese. El de la transmutación de los átomos sí, vitales. Sí, ¿no? ajá. Me obsesioné bastante. Entonces fui a una escuela que, en donde solamente estudiamos eso. Y me gradué. Me gradué hace, hace un tiempo ya. Ah, muy bien. Que. Okay. ¿Me querías la mano? O... Es que, ¿sabes qué? Yo vi así como que me veía borrosa y como que para que me agarras la, la cámara estaba haciendo eso. ¿Le dice bueno. Martín, Martín Carrizo uh -huh. dice: arcontes reptilianos y relación con las almas humanas. Suenan profundos. Eso es lo que queremos: que sean profundos hoy o que nos pongan temas de los que ustedes quieran y los platiquemos. Ya nada más estamos esperando el arribo del de cubo. ¿Qué te dijo el cubo, Melissa? este justo me llegó un mensaje que le diéramos 10 minutos eso fue a las 10:56, así que si respetamos cómo debe ser el tiempo en dos minutos debería estar entrando otra cosa Ox, es que acá en donde yo vivo ya son las son las 11 de la noche por eso yo hace una hora yo ya estaba lista aquí yo estaba de que pues a qué hora vamos a entrar pero tú Ajá, es que siempre cambió... habías, ¿Siempre habías dicho que teníamos la misma hora? Siempre hemos tenido la misma hora. Simplemente cuando cambia el horario, nosotros cambiamos primero y ustedes cambian una semana después. Ah, o sea que ustedes ya cambiaron el horario. Sí, en la, el domingo, el dom sábado pasado. Oh, no nos sabía uh -huh. nosotros. Bueno, yo ni por enterado nunca sé cuándo cambia el horario, nada más el teléfono lo veo y, y ya, ¿no? Sí, de hecho fue horrible. Entonces, este... Pues sí, aquí son ya las 11 de la noche, pero creo que ustedes el sábado cambian el horario también. Acá son las 10 de la noche y no sé si el cubo tenga una hora menos. No, él también tiene la misma hora que tú, porque justo a los dos les pregunté de qué, ¿qué hora tienes, y los dos de que las 8 y no sé qué. Ah, Yo, sí, así fue. Ah, bueno, bueno, entonces dicen: Buenos Aires son la 1 de la mañana, no puede ser ya bastante tarde. Eh, Linda frente, ¿a quién le dicen? ¿a, ¿A ella o a mi cuerno? Tengo aquí un cuerno, me salió un cuerno de, ¿eh? y justo donde debe de ir un cuerno. Oye, a mí también me salió un grano. Nunca se te ven me los salió. granos a ti. Me salió un grano aquí, sí se ve, seguro. No, no se ve, pero ya no es como que temporada de que te salgan granos, ¿o sí? Ya? No, no, o sea, yo digo, porque yo no tengo por qué estar sufriendo estas cosas, ya sí, no soy el adolescente que fui, pero sí me siguen saliendo granos, y lo peor es que cuando te salen a esta edad los granos, es, duran más tiempo, y si te los quitas, dejan cicatriz, o sea, por ahí de repente, este, de repente lo van a ver, o sea, por ahí anda. Como hoy no, como hoy no, el tema es completamente paranormal, sino chismes, entonces, ya se me ocurrió una pregunta, eh, ¿Tenías muchos granos cuando estabas en la adolescencia? salían muchos granos <risa> y espinillas. Este, mmm, no realmente fue, bueno, cuando este, me salían muchos, era como en secundaria, como tercer, segundo de secundaria. Sí. Como por esas fechas me empezaron a salir y mi mamá me llevó al dermatólogo y me dieron un trata, tratamiento, entonces, y también sabes que yo usaba mucho fleco, entonces pues con todo toda esta parte tapada siempre me salían como en la frente y, y ya o sea como o sea que frente. sí te salieron muchos sí te pues salían sí. muchos en temporadas sí pero no al grado de que de que se, es que no sé cómo es que se vuelve casi casi como una enfermedad sabes que te marcan demasiado la piel yo creo que por ir gracias a ir a tiempo al doctor no me pasó así pero todo parecía parecía indicar que para allá iba y tú te los exprimías pues no, eran, eran más, ¿sabes que Como puntos negros y espinillas muy chiquitas, entonces no eran así de que el espinillón. Ahorita, ya, ahora en mi adultez ya me salen de que espinillas grandes como esta, pero no, no la ven. Y yo no voy a hacer la cochinada de acercarme tanto para que la vean, pero, <risa> <risa> pero sí salen grandes y sí dan ganas de reventarlo, pero luego queda cicatriz porque pues ya no produces colágeno ni nada, entonces... No, yo sí, yo sí, los exprimía no los aguanto, me molestan mucho, de hecho por eso está rojo este, porque todo el día estoy ahí apretándole, apretándole, que si lo dejara a lo mejor, es que son bien lentos, como tú dices, cuando, eh, cuando ya creces, se tardan mucho, y eso me, me fastidia, me molesta bastante, y son súper incómodos, afortunadamente no tuve acné tampoco, pero son súper Horribles, a veces te salían en la nariz o en una parte o muy grandes y no querías ir a la escuela, ¿no? ¿Tú alguna vez te sí. a ir a la escuela por, por tener granos? No, a mí me mandaban a la fuerza. O sea, yo, aunque me sintiera mal, yo iba a la escuela. Jamás fue que, ay, ¿se siente mal mi hija? Nunca. O sea, yo tenía pero que estar es ahí. es horrible, es horrible que te estén hablando y que se, <risa> te estén viendo el grano, ¿no? <risa> Deja tú, a mí sí me llegaron a decir de que, ay, ¿por qué traes fleco? ¿Por los granos o okay? qué? Y sí si me decían de que, ala, tienes bastantes granos. Te digo, sí tenía como, como muchos, pero tampoco. no. Nunca me salían en los cachetes, entonces por esa parte, pues no se veía tan mal. Me los podía tapar con el fleco, fleco, fleco. Oye, ¿y ¿te han salido granos en otras zonas del cuerpo? O sea, mm -hmm. que digas, ah, cabrón, me salió un, un grano <risa> y que en realidad sea un barrito, que sea una espinilla, pero en, en, el, en el pie, en las piernas, en los, en los es en que hombros, no sé. Hay que discutir esto. Hay que diferenciar el grano, la espinilla y el barro. Que el barro es como el punto negro, ¿no? El barro es como <risa> es como el volcán ya que explota en blanco. No, no, el barrito es el punto negro. O no, sea, de es que lo espinilla. sacas y tienes la cabeza. No, la espinilla es la blanca. Oh, que la... <risa> Entonces por a eso ya nos entendemos, ¿no? A ver, a ver, sí. Ox, la espinilla... Es la que te puede sa salir la pus blanca. Ajá. Y el barro es el que tiene la cabecita negra. Igual te lo sacas y sale blanco. Y no, eh, perdón, a ver qué. En mi tierra es al revés. No, no, no. O sea, sí, voy bien. Y el grano es como que no lo puedes exprimir. exprimir solamente es como una, este, como una montañita ahí en roja. Ah, bueno, ándale. Entonces, el grano sí estamos de acuerdo. Ese grano puede salir por otras cosas. La espinilla acá en mi tierra era es la negrita y, y el barro es el que sale la pus blanca. Temazo dice Cardeña, temazo. <risa> Oye, hay videos en TikTok donde que son muy populares hasta en Facebook también, donde se exprimen ahí los barros, pero unos barros o, o espinillas gigantes. Y sale así, la puse exageradamente, y la gente ve muchos de esos videos. ¿Tú los has visto? Ah, yo, yo no puedo, me da demasiado asco, mucho. Yo sé que hay gente, y fíjate, a mí también me gusta sacarlos, a otra persona, a mí no. Ajá. Pero me gusta, si me dan la oportunidad, de sacarle los granos a alguien. Pero no, ver no. Ese, el video... <risas> pero ver el video me da mucho asco, y más porque hay veces que hay otro tipo de espinilla... De spin, de Tomen sí. en cuenta que la espinilla es la blanca, que es gigantesca. ¿Cómo sí. se le llama? ¿Cómo se le llama? No, pues yo, yo en mi tierra <risa> le diríamos barro. <risa> no, ¡Ole! tiene un nombre, la que es bien grandota, que hasta creo que ah, no se necesita de, cirugía. Este, cirugía. ¿no? ¿eh? cirugía. Este, se ha de llamar como... Tiene a, un nombre a, bien grotesco, súper grotesco. Se ha de llamar asepso, absceso, ¿no? A un asepso, mm. absceso. O sea, abseso. Abseso, el... Sí, absceso, sí. Grande. Es una manera de decirlo. Tiene otro nombre. Y tiene un nombre súper grotesco. Que este, Miren, la oh, lo quisiera buscar. Corún. No, no, no, no. no. Ay, alguien tiene que saber, no es obseso, o sea, sí, asexual. Ay, qué. Pero bueno, sale súper grande de que... No, no, no, no. Forúnculo, pústula. No, tampoco, quiste, no. Quiste, no, pero quiotes, por ahí va. Homúnculo. Quiotes podría ser. O sea, solo recuerda que es un nombre súper desagradable. Y bueno, la cosa es que nada más te los pueden... Esos videos, donde Conto, es el granotote de que una cosa ay. de este tamaño, sin exagerar, en la espalda de alguien están... <risa> ay, no, no, manches, está no. Eso ya es como sífilis o como gonorrea. <risa> claro que no. Tanto. O sea, ¿Cuál es no. la cuando, donde salen granos? Desconozco, a ver, este... Eh, que, que, que el fuego también es un... un, un ah, un... sí. Los fuegos son... son, ¿ay ¿Cómo se le llama? Esta enfermedad que ya nunca se quita, ¿no? Herpes, herpes. Herpes, sí. Herpes, esos son los fuegos. ¿Tú bueno, tienes herpes? Este, ¿Cómo? ¿Tú tienes herpes? ¿Tú tienes...? <risa> Es que se escucha feo, pero si ya te salió alguna vez un, un fuego labial, ya tienes herpes, ¿no? Ya, fuegos ya me han salido, sí. Sí, pues sí, ya, ya es un herpes. Eh, que Obviamente siempre lo relacionamos con cosas sexuales, sí. pero no, el fuego que te sale ya es un herpes. Oye, sí, me, ¿sabes cuándo me pasa cuando como me da temperatura o cosas así? Hay veces que sí. me salen. Uh -huh. Pero bueno, contestando tu pregunta, una vez este, me llené de granos en todo, todo, todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo estaba lleno de granos. No eran espinillas, pero eran, eran granos. Pero hasta aquí en mis deditos tenía granos. En todo, menos había unas partes donde no tenía, que es como en la cara no tenía y en mis, par en mis partes no, tampoco tenía, pero en todo lo demás yo estaba llena, piernas, pies, dedos, por, por acá y por acá, cuello, todo, todo, todo. Y pues resulta que obviamente fui al doctor, ¿no? sí Porque me daba mucho comezón, me daba demasiada comezón en todo el cuerpo sí y, y fue ahora de grande, fue ahora de grande, fue de como que el año pasado apenas. Ah, okay. Y resulta que me había intoxicado, tenía una intoxicación médica. Por unas pastillas que, que eran como antiestrés. Sí. Entonces yo comí demasiadas pastillas, eran gomitas, comí demasiadas gomitas antiestrés y para el día siguiente, pues yo ya estaba súper mal y fui al dermatólogo y me dijo, de, me dio el nombre de una enfermedad y me dijo que no, que si no hubieras venido. Eso sí, creo que es una exageración. Me dijo sí. que si yo no hubiera ido, me hubieran podido, me hubiera, se me hubieran podido hasta este, empezar a caer pedazos de piel. Y yo, de que, que. ¿En serio? Sí, me dijo eso, y yo estaba súper impresionada de que, ¿cómo cree, doctor? No, pero no te preocupes, vamos a tener un tratamiento, este, y ya no te va a pasar nada, pero qué bueno que viniste, pero se me hizo muy exagerado, creo que no te deben de decir cosas así tan fuertes. La cosa es que, pues, eso fue antes de diciembre, porque me prohibió de que tomar, me dijo, no puedes tomar ni aunque venga, este las fechas estas del Guadalupe Reyes y esas cosas, me dijo, Bien. no puedes tomar, y me dio unas pastillas y unas inyecciones y así, y como la semana, pues ya, ya estaba sin granos. Sin granos, pues sí, fue una intoxicación, tenemos al Cubo en este momento entrando a la transmisión, vamos a darle la bienvenida, el Cubo, buenas noches, mi hermano. Hola, hola, buenas noches, perdónenme, Ay. pero... Salieron unos imprevistos de último minuto, pero ya estoy aquí. A no, nomás, no más, no más fueron 15 minutos, no pasa nada. 15 minutos hablando de granos y de herpes y de barros. Oye, allá en, en donde vives, ¿cómo le dicen a los barros? Granos, güey, como tal. No, pero eh, teníamos esta discusión de que Acá, el, el, la espinilla es la que tiene la cabecita blanca y el barrito es como el punto negro. Tiene la cabecita café. Negra. Ok. Este... Aquí son granos como te muevas y como le hagas. Al final de cuentas, está de la chingada tener esas cosas. O sea, grano ¿no? Le dicen, me salió un barro o me salió una espinilla. ¿No, no diferencian? No, bar, barro es como muy... Eh, pues no sé, muy suave, ¿no? Como que... Te escucho muy raro que lo ¿Barros? digas. No, no sé, aquí no decimos barro, güey. Aquí pinche granote que te salió. Y le festejamos claro. cumpleaños y cosas así. Güey. Le pone nombre y ya. Claro. Güey. No, pero si ubican esto. O sea, es que el puntito negro, que también se le llama como... Es el barrito, ese, porque es negro. Por eso le dicen barro, porque es color, pues, oscuro. Oh, no. Oye, no ¿y, ¿cómo, ¿y cómo llegamos al tema de los granos? No, no sé. No, no, no, no recordamos. Pero qué, qué, qué agradable plática Ah, Muy ya, es que, es que a Ox le salió un grano en ah, la sí. frente. De hecho, lo está viendo todo el tiempo. <risa> Yo tengo sí. uno que me sale por aquí cada cierto tiempo, y es así como... Tarda, güey. De hecho, hubo una vez que, le, neta, güey, cumplió como tres años conmigo ahí siempre. Oh, en creo las que, buenas creo y en que las eso, malas. Creo que eso es un cáncer, ¿no? O sea, eso ya es de que algo que tienes que revisar. O sea, No, no lo creo. Ya no tengo. Cuando, cuando yo empecé <risa> a madre, tenía muchísimos granos porque yo tengo, uh, ¿cómo se le puede decir? L desarrollo lento. Entonces, yo en la, en la primaria, en la secundaria y todo eso, yo jamás tuve granos. Los granos empezaron a salir como a los 28 años, más o menos. ¿Cómo es eso? Y desarrollo? ahí me salieron bien, güey. Me Todos los que bien. los que le debía los de la prepa, me salieron ya de grande. Pero pues aquí andamos, ya bien, creo. Desarrollo creo que lento. Hay que cuidar. ¿Qué significa es eso, desarrollo peso? lento? Eh, <risa> creo como que la, tal, lo dice la palabra, Ajá. Sí, o sea, no, mi ritmo de, de envejecimiento es diferente al de la mayoría de las personas. Ah, no, esa es la enfermedad de la película esta, ¿cómo se llama? <risa> la de Benjamin sí, la Mano. de... O sea, tenía la enfermedad de Benjamin Button. No la tenía, güey, la tengo. Todavía. Pues no es una enfermedad, güey, es una condición, ¿no? <risa> o sea, estaría padre que la agarraras en un punto de tu vida, ¿no? O sea, porque empiezas a rejuvenecer. Uh, no yo no rejuvenezco o sea yo envejezco lento pues que es diferente a lo de dorian gray creo no dorian uh, gray no era benjamin bottom los dos dorian gray eh, eh, eh, eh, rejuvenecía no bueno, pidió sí, no. pidió les, como les al este espejo no sé que rejuveneciera exactamente cuál al de blanca nieves creo, creo que todos estamos en películas diferentes ya <risa> No sé, yo hace mucho tiempo que no veo películas pero, pero algo así Algo así es mi caso Como el de Macaulay Culkin De hecho Macaulay Culkin tiene esta condición Oye, ah. eso, está, eso está padrísimo No inventes bueno, Pues no tanto porque las niñas No te hacen caso en la primaria, ni en la secundaria Ni en la preparatoria Porque estás más chiquito Y estás sí. más, más niño pero... Y las mujeres buscan más grandes Ay, ¿qué? Pero después lo disfrutas a esta edad, Carmen bueno, ¿para eh. qué quieres? ¿Para qué nos quieres a la primaria? Bueno, secundaria. Ya Pero, cuando sos sos grandes mejor. En el corazón cuando eres chiquito, porque no quieren ser tus novias. No sé, tus traumas, Oshla, esos <risa> no son míos, gracias. No, ahí sí no, yo no. Traumas de eso no tuve. No, tuve si eras, eh, eras de los populares o de las, ¿cómo se llamaba él? O de las divinas. Eran divinas y populares, ¿no? ¿Qué ah. sé? Elisa, ¿qué? Yo, yo, estoy, yo estoy, no, estoy muy confundida. ¿Nunca vieron eso? ¿Las divinas, las populares, el mundo Ah, de de la, las de la la novela. Exacto. <ríe> okay. Las divinas son las acá, las que no te dejan pasar eh, por esa esquina, ¿no? Son las malas, creo, ¿no? No sé, amigos. yo no veía esa mamada, pero ¿Sí, yo nunca tuve problema de integración en ningún lado. Ya, pues, para mí, la neta, es una excelente condición, me gustaría tenerla, y ya. Pero, pues, sí la tienes, de hecho, ¿no, Melissa Pues, este, creo, <ríe> creo que sí, pero nunca me la nunca me han dicho, o sea, nunca me, me la han diagnosticado, pues. O, o sea, sea que... ¿eso es algo que simplemente se sabe o qué? No vas eh, por preocupación, ¿no? ¿Sabes? De... ¿Por qué no quedo grande y De hecho, mi voz tardó demasiado en cambiar, muchísimo. No era... Eh, tenía voz de niño todavía en la... Creo que parte de la prepa igual. Y era preocupante, ¿ya sabes? ¿Qué onda con esto? Bueno, ¿sabes ya, qué? Ajá. Dime, dime. No, sí, termina, termina. No, ya después fui a, a checar. Y bueno, en mi familia teníamos como que la costumbre de cada tiempo irnos a hacer chequeos de salud, ¿no? Entonces, entre los chequeos, pues me hicieron unas pruebas y vieron que el desarrollo de mi cuerpo era eh, diferente al de las demás personas. Entonces, sí, por eso tenía esa condición de no envejecer ni verme a la edad que tenía. Es más, tengo 34 y yo creo fielmente ¿verdad? que no me veo de 34, me veo de 33. Todavía ahí, en ese margen voy. No, pues sí si te, si te ves más chico de sí. hecho. sí. Nosotros aquí nunca revelamos nuestra edad. De hecho, de hecho, Elisa y yo nos quedamos como... Ah, ¿ah, ah muy bien. 30 fin, eh, ay, no. Eso es del siglo pasado, ¿no? Ahorita puedo decir nuestras edades sin ningún problema. O sea, yo no, no me veo las... Se va muy no. tonto ya en el 2022 después de superar el COVID, que cuando te pregunten tu edad, te quedes así como agachado. Ya sabes, como que ay, no, hay, no hay que revelarse. Aquí sigue siendo un secreto. Sí, aquí sigue siendo un secreto. Para todos, ¿no? Ok, bueno, se puede si existe Google y ahí pones los nombres de ustedes y aparece la, el de Oslac aparece más. Búsquenlo, gente. Sí, una sí. ultra pequeña, entonces mío. No entendí. No sé. ¿Se atoró? Se atoró, ¿No? se atoró. Creo que te atoraste, Melissa, creo. No te escucho. Oslac, ¿tú sí si me escuchas? Yo sé. Sí, bueno, ya, que se fue. Dime tu edad, carnal. <risa> no, de hecho, por eso lo dijo, porque no decimos nuestras edades. Es una promesa que hicimos. ¿En serio? ¿No decir edades? Sí, no, porque todas las preguntas que, que teníamos para a, a, al principio, dijo uh -huh. todas menos la edad. Bueno, está bien. No no revelaré sus edades, gente. Ya regreso. Ya WhatsApp, yo se los digo. ¿Todo bien, Melissa? Sí, me, me trabé, ¿verdad? ¿Me fui? Sí. Sí, te fuiste, justamente cuando ibas a dar tu edad. Oigan, sí, cuando me vaya, quítenme, porque luego queda mi cara ahí bien fea. Suele <risa> pasar. Sí, no sé, gachos me quitan. Ok, pues no, que... no sé qué está pasando, creo que, me, que, que me, me, me estafaron en mi servicio de internet, pero bueno. Fíjate, de hecho, en el Instagram que subiste la historia que dijiste que ibas a estar en la transmisión con Cubo y conmigo. Este, sí, la, la portada estás así con los ojos volteados en blanco. ¿Qué? ¿Qué? Sí, tenía los no. ojos en blanco, o sea, porque se ve como la miniatura, vamos. Hasta que le des play, pues ya se reproduce. Entonces tenía los ojos en blanco. ¿A poco, a poco? A mí nunca me pasa con las historias de que le tengan que dar play. Eh, yo lo vi, ¿dónde lo vi? Te parece, te parece como predeterminado, ¿no? Cuando Ajá. se queda cargada la página y entras. Ah, ¿en serio? Se no queda no? como congelado hasta aquí ya le das. Hay sí. como un lag de, no sé, segundos sí. Y lo primero que te aparece es tu cara del exorcista. Ay, sí. ya. Yeah. Ay, no. Ay, me fijé. Bueno. De hecho, hay que sacarle captura a esta jugada. A esta pues, la voy a bueno, a no será la primera vez que, que me vean así, la verdad. Hay mucho, muchas... Ah, imágenes así. Mira, okay. Alina, Alina Morales dice que yo ando por los 40, no manches tampoco. ¿Qué 40? Oxlack tiene 39 años, Oxlack tiene 52 años, sí, sí, es más acercado. Pues, Ey, sí. No se vale adivinar, oigan. No, no empieces. ¿Sabes qué es lo que, lo que pasa, es la que como te hemos visto, güey, de infantes, cabrón, no te pases de lanza. ¿eh? ¿Sí de me infantes. entiendes? <coughs> güey, yo era un niño cuando te veía, o sea, cuando empezaste en esto de YouTube, pues, con, con todo respeto que te ves, soy la, o sea, para mí, güey, como que no, no, ya sabes, algo no está perteneciendo en este, en el tiempo, carnal. Porque te, yo te veo igual, o sea, yo te veo, de hecho, ayer vi en History Channel, no sé si fue en History Channel, te vi en History Channel, tal vez en, en no sé qué estabas hablando de algo, de extraterrestres, Ajá. y con eso me dormí, fíjate. Y güey, y, y esa madre tiene como que 10 años, 8 años, 9 años, no sé cuántos años tenga eso. Sí, no sé cuántos tenga, como 5, yo creo. Pero imagínate, cabrón, yo era fan de morrito. Así sabes, yo estaba chiquitito y veía pues, cómo desnudías todas esas <risa> sí, cosas. O sea, era un niño, güey. Y yo te veía igual. A ver, a ver, a ver. Este es que lo que pasa es que Ox es un vampiro. Ya. Yeah. Nada más que sí, Prieto. Bueno. <risa> Se ven los vampiros de crepúsculo y todo eso. Un vampiro oh, mexicano. Un vampiro mexicano. Lo suelen confundir con los lobos, de hecho. ¿Por qué la denigración? ¿También podemos ser vampiros los mexicanos? No? Ay, yo no, yo no dije que no. ¿Por qué siempre los ponen como los lobos, güey? Acá es como que somos morenos, Oshula? De pura casualidad. <risa> los lobos. Sí, Pero... sí El lobo era el moreno, fíjate bien, güey. Pero sí, está no mejor, es se ven mejor, mejor hechos. No es como si eres muy blanco, te ves ahí todo débil y así. O sea, como todo defectuoso, de que te falta pigmentación. Bueno, de, hecho, de hecho, Lobo no era, no era moreno, era castaño, ¿no? No, o sea, no. Sí, es, sí, es, sí es moreno. Jacob sí es moreno. Es moreno. No, no sé, no lo he visto bien. Jacob pero yo no sé. se llama, sí es moreno. Si yo sí. pareciera en Crepúsculo y me pusieran a transformar en un animal, me transformarían en rata o algo así. <risa> Ay, No es cierto. <risa> <risa> en rata. un ratón. Ya, en lo prieto, ya como en rata, un perro, un gato negro, un perro ahí. No. La, a, a, por... Hablando así la neta, ¿con qué animal se identifican ustedes? O sea que tú dirías, chinga su madre. No sé, en la reencarnación no me tocó cuerpo, pero me tocó ser un animal. ¿Cuál escogerían ustedes? Yo un león. Porque siempre agarran los más chidos? Pero bueno, sí está un león. ¿Un león? Oye, sí pareces, ¿no? Como con la melena y aparte ese <ríe> león, ¿no? Sí. ¿Pero león hombre o leona? Ay, pues, este... No, no quiero hablar del género. Simplemente... Leone. <ríe> un león, Leone. ¿verdad? Así es. Ustedes... Bueno, digamos, De hecho, así pusiste madre. en tu historia un invitado. Sí. sí, él me puso invitada. ¿Cómo me da algo cuando me, cuando me hablan con inclusividad? ¿Te imaginas? Estoy respet este he respetuoso, he respetuoso Acoplándome a esta nueva forma de, de vida Pero así la neta Así ya en Chile No quieren quedar bien con su gente Ustedes ven bien ese tema de ponerle las E Para incluirlos en el lenguaje, la verdad A ver, no podemos saltar de tema en tema Primero escojan su animal Antes que nada bueno, ajá, ya tengo la siguiente pregunta, pero bueno, animal, tú un león, ¿eh? Yo no sé, nunca me imaginé qué animal fuera, pero quería hacer mi, mi toná, que es eh, tu animal espíritu, el que te acompaña para toda la vida, eso lo hacen los chamanes en las comunidades indígenas y prehispánicas también se hacía lo de la toná, entonces yo fui a Oaxaca buscando un chamán para que me hiciera la toná y precisamente eh, de acuerdo a mi fecha de nacimiento, en qué año nací, todo eso, me puso una tonal y salí un búho, y después cuando me hace mi ceremonia de, de que era búho, me describe cómo es el búho, y resulta que si era muy igual a, a como decía, entonces me quedó perfectísimo mi, mi propio toná que es el búho, fui con mi novia y a ella le tocó venado, y a ella también le describieron tal como era, entonces fue muy interesante eso. Por eso o sea, en mi Pero clase, si te, pero si un te sientes un búho, güey, así la neta. Te, te pregunto qué es lo que quieres, no porque, es lo que te tocó. Wey, fíjate que siempre porque... la, siempre hacen esas preguntas de que, qué animal te consideras y nunca se me ocurrió un animal, nunca me identifiqué con ninguno. O sea, me gustan muchos, pero no, no puedo decir qué animal podría ser. Ok. Yo me identifico bueno, con el búho. Yo creo y fielmente, ¿ah? que sería un lobo, lomo plateado, así de esos en peligro de extinción, que solo sería una vez en la, en la vida. Me gustaría ser un pinche lobo. Si fuera animal, me gustaría ser un lobo. Pero vas a ver que me va a tocar ser un pinche ratón o una cucaracha con una madre de eso. La, <risa> la neta. Algunos de esos insectos de los raros. Porque hasta o insectos nos puede tocar ser. Oye, si pero la en, de en el horóscopo chino, ¿sí saben qué son? Yo creo que soy chango. Yo salí perro. Yo no tengo ni la más mínima idea de qué es esa madre. Sí, sé que existe el horóscopo chino, a ver, pero jamás te... me he dado la tarea de investigar qué me tocó ser. Yo soy. soy chango, una cabra, por ahí algo así. No, no recuerdo bien. Pero a sí ver, ¿cuál es tu fecha de nacimiento para que te busquen ahí en, en Google y te digan qué animal eres? Es más, claro. lo voy a buscar. Voy a buscar el mío. A ver. ¿Cómo? ¿Solo pongo mi, mi fecha de nacimiento? Sí, ponle... De nacimiento. Horóscopo chino. Mira, se están riendo de nosotros, que chango y perro. Yo una leona, yo un águila, y terminamos siendo chango y perro, ¿no? Sí. Oye, yo sí me sentí muy, o sea, no me acuerdo cuál de los dos es, porque cuando lo encontré me sentí muy ofendida de que, ¿qué? como que soy una cabra o un chango? No me acuerdo cuál era. Me lo hizo así, parece un chango. Chinga, es que ¿saben qué? Sí me lo han dicho bastantes veces, la verdad. ¿Un chango? Sí, sí me han dicho, sí me han dicho muchas veces que parezco un chango, y lo peor es que, o sea, sí me gustan y todo, pero sí son medio salvajes, entonces me dan miedo los changos. A mí también ¿Cómo? No me gustan, no me gustan los changos. A mí me encantaban, pero, pero luego me empezaron a dar miedo por todo lo que hacen, o sea, cómo se desmembran entre ellos, no sé, el que le arrancó la cara a una señora, ¿sabes? O sea, todas esas historias de changos agresivos. Sí. Bueno, sí. según esta vaina, soy una cabra, no sé por qué chingados, ¿da? El octavo signo de la cabra son del año de la cabra quienes nacieron del 43 al 2015, güey. Se trata de personas empáticas que siempre piensan en los demás. Aunque esto les suponga un perjuicio a ellas. Son perseverantes, generosos, fuertes, resistentes, motivados y muy tolerantes. Algo que les permite tener muchos amigos. Esta vaina está fallando, cara. Hay que Hay que modificar esto. <risa> <risa> Pero Creo aparte que es, es la cabra montés, montes, ¿no? Las que se suben así a las montañas. Y la que salen ahí. <risa> sí, esa que tiene así como 20.000 vueltas acá. Esa es la cabra media rara. Pero hay, mucho, hay cosillas que sí si la tenaron. Ah, no, y si eso empatía, y no creo, creo que soy un mono, el mono está más chida, personas muy inteligentes, alegres, tranquilos, lógicos y bromistas, pero que pueden debido a su gran inteligencia parecer arrogantes, en ocasiones son irrespetuosos, egocéntricos y celosos, a la verga, soy un mono, sí, pues, este pues, pues, es, bono, es mío y nadie me lo va a quitar, soy un mono, no mono. Sé qué chingados, no me tocó ese. Melissa también es mono. No, yo no sé si soy cabra o soy mono. O sea, sé que soy uno de esos dos, pero... A ver, checa el perro que dice. Dependiendo, vamos el a, ver. Leal, perro? Noble. A, a ver. Hay perro, doble. Hay güey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, signo del gallo, signo del perro. El penúltimo signo del zodiaco chino es el perro. Y en este caso son del año, pero quienes nacieron del 46 al 2018. Eh, se trata de personas muy afectuosas, pues este es su rasgo principal y el que los une con los perros son como el mejor amigo del hombre. Leales, afables, afectuosos, sinceros, prudentes, aunque son personas aparentemente calmadas, muchas veces llevan preocupación en su interior. ¡Mierda! Espérame. Sí parezco perro, sí parezco perro. Yo sí soy mono. Y todos ustedes son monos igual. Porque no creo que haya, alguien haya nacido en 1943, ¿verdad? Porque el mono empieza del 44 al 2016. ¿Es por año nomás? O sea, nomás es se acá por el año en el que naciste. Yeah, yeah. Ok, a ver, déjenme les digo que soy yo. Según esta vaina, sí. Dice, si es mujer, es perre, dice Eduardo Talantelán. No, bueno, a ver, vamos a hablar de eso. A mí, la verdad, o sea, me da igual. Me da igual hablar así o no hablar así, ¿saben? <coughs> Lo que hago es como la gente se sienta más cómoda. Es como si voy a Ciudad de México. Yo si pido una quesadilla, digo, una quesadilla de pollo, ¿saben? Y si estoy aquí, <risa> sí, una quesadilla. Y si estoy aquí, sí digo de que, este, pues, una quesadilla. O sea, me adapto, pues, me adapto. Si hay gente que le molesta, pues, a mí no gano nada haciendo enojar a alguien. Entonces... Pero... Pero vamos a ser honestos, ¿cuánto, ¿cuánto porcentaje de la población hay que les gustaría ¿ah, que les digan ellos o, o leones? O no sé, ¿me entiendes? Es muy mínimo. Y, y la verdad, eso de mandar a cambiar todo eh, la RAE, está medio complicado. O sea, la verdad, bueno, yo a mí me da igual. La neta, yo nunca los voy a llamar para incluirlos en nada. Para mí, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer ya si ellos se sienten del otro lado ya sabes, ese es el problema de ellos no mío, si sí, sí me explico o soy muy egoísta con, con, con el tema, pero a mí en particular a mí me da, yo no me voy a perder el tiempo a descifrar si cómo quieres que te diga obvio, si sí, lo puedo hablar como señor, señora, usted o tú, o sea ya ese sí es más viable que el ponerle ella o, o no sé yo no puedo incluir este tipo de lenguaje a mí me da una hueva impresionante vas a hacer llorar a la compañera. No me digas compañera, soy tu compañera. Este, pues sí, pues que llore, pues. Pues sí, ¿no? Que llore, que tengan que llorar. Yo así pienso, igual estoy mal, pero a mí me da muchísima eh, flojera. Es que a mí no lo, lo que se me hace innecesario es tener una discusión con eso. O sea, si alguien quiere que le digas así, pues dile así. O sea, no te quita nada. No pasa nada, le puedes decir así y ya. Y sigues tu vida hablando como tú quieras. O sea es mi tema yo de que si les afecta pues no lo va a hacer y no pasa nada me da igual o sea no pierdo ni gano nada. Y tú Oshla? yo que yo pues yo no, ya ya perro viejo ya no aprende nuevos trucos <risa> no sé, no sé qué les voy a decir normal no eres de los míos <risa> normal como como aprendimos este, pero hay... si alguien te dice oye no seas malo o male no me guste <risa> Que me, digues, eh, oh, que me digas, compañere, sí, ¿ya sabes? O compañera, quiero que me digas compañere. Te puedo ya. respetar tu opinión. A ti. Pero no voy a estar pasando a hacer un censo de infonavit, de la no, de ahí, de casa en casa. ¿Cómo gustaría que yo le llame, verdad? Me da muchísima. Si alguien se ofende, igual le digo, oye, te pido una disculpa, no te, no a pasar y contigo me, ref, me, me refiero de otra manera, ¿no? Y ya la bloqueo de WhatsApp y nunca más vuelvo a hablar con esa persona. Pero... Eh, pues yo sí le daría su lugar si me lo piden. El respeto también se puede pedir y también está bueno en darlo. ¿eh? Ya ahí depende de la educación, pero yo no voy a ir viendo cómo quieres que te diga. Yo te voy a decir por lo que yo estoy viendo. Si a ti te ofende, hermano, pues <ríe> tendrías que cambiar el mundo para que pudiéramos volver a reformar la, la manera de expresarse. Pero esta es mi humilde opinión. Si alguien me lo pide, pues sí lo respeto. Si no, me da igual no es algo que me quite el sueño. Si alguien me pide que le diga así yo le diría, no digas mamadas me dicen. <risa> a mí la neta nunca me ha pasado, nunca nadie me ha dicho, hey, refiérate a mí así y yo pues sí sigo diciéndole a la gente, pues también como aprendí, como dice Ox, pero si alguien me lo pide, pues no tengo tema con eso, es como, ah, pues está bien, lo que tú quieras, X. Y ya. Yo Vicente, vi un meme que decía que había dos Dos sexos y como cuarenta y tantos tipos diferentes de gays. Hay más, es que en la comunidad, o sea, de la L, G, t, t, t, t, y quién sabe cuántas letras, o sea, hay personas, neta, güey, que se creen que son una verdura. O sea, ¿te imaginas <risa> este pedo mental, güey? Ya, ahí ya siento que son pendejadas, honestamente. O sea, ¿eres gay? Ok, güey, está bien, perfecto. ¿De qué rama me vale un comino, güey? Si te crees una verdura, si te crees un animal. Imagínate, hay más géneros en este pedo, güey, que en el normalo H y M. ¿Te imaginas meterle al acta de nacimiento, güey? O al, al, al registro civil. Puta madre, pues que eres señora, señor. No, pues soy una verdura. ¿Te imaginas? Ah, pues la ponemos en género, verdura. Perfecto, güey. O sea, Perdón, perdón por lo que voy a decir, perdón, perdónenme a la gente de sus canales, es una real mamada esto, la neta. <risa> Yo creo que nos hombro, estamos mujer? metiendo en un tema bastante como delicado. <risa> es un H&M. Chispiájoles. <risa> pues, ¿no? Bueno, tienes sí, miedo, me pregunta. <risa> Yo creo que eh, este tipo de personas son, son radicales más bien. Porque yo tengo amigos gays que, que no la hacen así que, que no te piden que les hables de Todes y eh, ella y cosas así, ni tampoco sobre su género. O sea... Es que ahí te va, güey. Hasta ¿sí? los gays dicen que esto es una mamada. El, Exacto, el, hay gente el, más el ser inclusivo, en meterle, cambiarle el, el, el, las palabras para que alguien se sienta cómodo. O sea, imagínate, si la comunidad lo acepta, güey. Como para que un... Eh, es pues una tipeja, que yo cuando vi ese video, no sabes, no, no, no dormí como cinco días, canal de coraje que estaba haciendo. ¿ve? O sea, lo Pero, veía, si me, si me querían encabronar, veía nuevamente ese video, nada más para molestarme. <risa> Pero Porque, no estaba de que sacaba de contexto, o sea, de que nada más pusieron una parte así bien exagerada, o algo así, o como que ya la habían molestado mucho, o había una cosa así detrás del video, según yo. Sí, obvio. Pero tú ves el video, tú ves educado al compañero, ¿verdad? Se si le habla se amablemente preguntado. a esta compañera, o sea, le dice, hasta la distinguida compañera. O sea, ya sabes, usa palabras correctas y la, y la morra de la nada se emputa, hace su rabieta delante. Quién sabe cuántos que estaban en vivo viendo, bueno, porque creo que era como un, eh, una clase o algo así, no sé qué estaban haciendo. Y, y se emputa la, la, la morrita esta, la más porque no quiere que le digan compañera. O sea, esto es, es un acto de... Eh, ¿Cómo se llama cuando los niños empiezan a patalear? ¿no? Y, eh, berrinche. No sé, un berrinche. Cuando hay un berrinche, la neta, no sé si todos tenemos la fortuna de papás, ¿no? pero cuando la neta es un berrinche, menos quieres hacerlo, menos quieres apoyarlo. Eh, hubiera sido diferente que hubiese dicho a la compañera, Amigo, discúlpame por lo que te voy a comentar. No es al afán de ofender a ni al público conocedor que esta noche nos está viendo. Pero me gustaría que te refieras a mí por el tema de la inclusión como un compañero. Hoy oh, Es diferente. A que se ponga a llorar y a hacer berrinches y patalear y jalar sus, sus chonjos. O sea, como que esto no jala. Yo pienso, la forma en la que pides es la forma en la que te voy a dar. ¿no? Si, hubiese sido, si hubiese sido respetuosa a la muchacha, porque en ningún momento le faltaron la respeto a la niña. Es más... Voy a hacerle el spam y la voy a hacer <risa> La voy a chingar ahorita Ya es me volví a ver, cabrona Voy a ser el abogado del diablo pero O sea a lo mejor ella en un principio Lo pidió de una manera amable Y digo si sí está un poco ridículo Hacer el berrinche y todo pero o, También a lo mejor Esta persona nada más lo hacía para chingar Y eso es lo que molesta más que la palabra <risa> O sea que te estén chingando Que sabes que la actitud de alguien Es como para fregarte o para molestarte Oye, si tú hablas, tú hablas, inglés, ¿cómo sería en inglés entonces el lenguaje inclusivo? Es lo bonito del inglés no es que no existe. hay género. En Ajá. el inglés no hay género. O sea, es está medio, ¿cómo se dice? Eh, medio El obvio. inglés es inclusivo, de hecho, porque la palabra de para las cosas he lo puede ser tanto como para algo femenino como algo masculino. No pero, voy a darte clases de inglés, oye, la cabrita, ¿verdad? Pero, pero aparte es, es más como... Fácil. Es como bastante reducido, o sea, no es como el español, tienen, por decir, en el, no puede ser tan romántico en inglés, nada más hay una forma de expresar tu cariño, no es como aquí que puedes decirte de que te quiero, te adoro, te amo, acá es como nada más como el love you y ya, o sea, ¿sabes? O sea, es como bien reducido en, en el español, pues es bastante extenso. Que de, de hecho, hecho la lengua es, es la, es muy es la difícil. más difícil. La sí, es muy española. difícil aprender español para alguien que no, no lo tenga como de lengua materna. Siempre es bien complicado. Hey, hab hablando de la inclusión, entonces, ¿qué opinan de que la sirenita es negra o cosas así? Esa es y, una y, mamadota. <risa> Perdónenme, ustedes de verdad, gente con nosotros que nos está viendo, con todo el respeto que tienen todos ustedes. Fui a Disney hace unos meses, ¿verdad? era vísperas de Navidad. Perdona, yo, yo, cabrón, tengo derecho porque también soy del color, ¿verdad? O sea, no es que sea un pinche güerote pasado de lanza. ¿verdad? Sí. Un Santa Claus negro, carnal. Perdón, es que así lo decían la gente. Un Santa Claus negro, ¿ok? Yo nada más estoy repitiendo lo que la gente... Y la gente no quería tomarse fotos con el Santa Claus negro, ¿verdad? ¿por qué? Wey? No tiene malo el color, ¿verdad? Vuelvo a repetir, véanme, o sea, imagínense. O sea, no estoy como que muy, muy rubio. Pero, carnal, la coca nos metió que Santa Claus es güerito, güey. Y nos metió que la sirenita es güera. Y que Yasmín es la única permitida y Pocahontas el ser morenas, güey. Si me ponen a mí una poca Pocahontas blanca, que no sea china, o no sé de dónde poca juntas o bueno, una Yasmín que sea americana, por ejemplo, no va a jalar, güey. Y ahorita quieren cambiar todo este pedo, nada más para incluirlos. Güey. Lo que es güero es güero y lo que es moreno es moreno, carnal. Y así se queda. Si la gente se sigue ofendiendo en el 2022... Por el tema del color. O sea, ya estamos muy cabrón, la neta. O sea, ¿quién se ofende ahorita por el color? Hay cosas más importantes que resolver que el por qué demonios nací negro. O por qué demonios soy güero. <risa> güey, y es más, la gente de color ni siquiera son los negros güey, o los morenos. La gente muy oscura. Los blancos son la verdadera gente de color. Cuando hay calor, ¿cómo quedas? Güey? Rojo. Cuando hay frío, quedas pálido azul. azul. O sea, vas cambiando más que de un moreno. pues, ¿quién es la verdadera gente de color? pues los blancos ¿qué? no te, ven, no te van a encontrar los blancos ¿qué Ahora está sí. pasando? Me pero, o sea, a mí se me hace una penejada este, yo, a mí tampoco me gustó o sea, pienso que debieron haber hecho una historia diferente de sirenas o sea, pero sí. yo que crecí con esas películas de princesas desde Disney me hubiera gustado ver representada a la sirenita Ariel como la vi en la película original entonces sí. todo mi tema la chica está guapísima este pudo haber tenido una película totalmente diferente y nueva y creo que hubiera sido mejor a uh, todo esto que se creó Digo, es no como sé. si pusiéramos aquí una melissa morena te gustaría que <ríe> hicieran una versión de melissa morena fíjate que mucho tiempo como que sí quise ser de otro color o sea, tenías algún complejo con tu color, ¿en serio? Sí. Sí. sí. Y es A mí que... me vale una hectárea ser moreno blanco. O sea, yo me siento bien como soy. Esta no, no es algo que me quite el sueño. Sí, yo, o sea, ya uno crece y ya te aceptas como eres, pero sí, yo me acuerdo un tiempo como que en mi primaria yo sí, yo sí, como que decía, ay, ¿por qué no fui de este color y así? ¿Por porque soy rubia y lloraba. Porque soy rubia. ¿Te es que mi papá, mi papá es súper morenito. Mi papá es súper, súper morenito. Y de pelo negro. Y pues yo lo veía y yo quería como parecerme a él. ¿Y tú, la tú tuviste complejo por el color? No, no. Eh, siempre me dijeron prieto desde la primaria. Entonces, pues dije, pues ya que no, ni bañándome. Y luego me sucede, sucede que digo, mamá, me voy a bañar, y cuando salgo de bañarme. Y, y ya la vuelvo a ver, me dice, ¿por qué no que te ibas a bañar? Se mamó, wey. Siempre me Sí, pato. se te bañó, güey, se te bañó bien feo. Siempre, ¿no? me dice lo Oye, mismo. Oye, pero nosotros aguantamos vara cuando nos joden, ¿o no? O es... sea, no pero neto, güey, dile un morenito, ey. Pinche, ya sabes, la palabra fuerte que está prohibida. Porque ya me, están, ya me están comiendo aquí tú. Gente, entiendan esto, es mi punto de vista, ¿verdad? Eh, gente del chat. Yo... No me crucifiquen. No puedo. Ay, no. Si algo tengo es que yo no soy que da bien. Y creo que aquí los dos muchachos que están arriba de mí saben que yo no soy que da bien con nadie. Si hubiesen querido que yo les hable bonito, ahora visité una Biblia y les hablaba la palabra del Señor. Pero yo digo las cosas como yo las pienso. Si para mí está bien, chido. Si para ti está bien, chido. Y si no está bien, pues imagínate pelear en un chat, carnal. Ya sabes, el, el problema de... Ya están armando los putazos acá abajo. Ya estoy viendo los comentarios... ¿De quién es ese loco que está hablando? O sea, güey, qué pedo. O sea, no es mi intención ofenderlos. ¿Dónde estás viendo eso? ¿Dónde estás viendo eso? Yo no estoy viendo eso. Ah, sí. A sí. ver, es que, ¿sabes qué? Me está empezando a preocupar lo que va a decir, porque. <ríe> pero, dije, ¿por qué se aguitan, pues? Y a ver, ¿qué vas a decir? Pues es que este. A ver. Pero, pero ahora, les molesta a, bueno, se los pregunto a ustedes dos quieren que quede bien con, con ustedes, puedo quedar bien, sin ningún problema. No, no, tú se tuvo. Aquí nunca forzamos a nadie a que sea de ninguna manera. Exacto, okay. es como, no puedo ser güero. <risa> <risa> y no por eso estoy dando patadas de ahogado ahorita. Sí, a, a mí me molesta que en las películas, no, no me molesta, pero digo, o sea, sé que es de la, por parte de la inclusión, que, pero que meten, forzadamente, gente que era rubia en los cómics, los meten ya morenos, o los meten asiáticos, ¿no? Y es como, pues es que yo me acuerdo de los cómics y no era así, ¿no? <ríe> es que es este? eso, o sea, uno por, quiere ver por la nostalgia de recordar Exacto. esos esas Exacto. cosas de tu infancia y te lo cambian todo, pues obviamente no es lo mismo. Y si lo están haciendo para nuestra generación, para revivir esa nostalgia, pues de ver, de perdido que se sujete más a, a, a lo que en realidad fue antes. Y ahí te va otra, que aquí me gustaría saber qué piensan ustedes dos, ¿verdad? Yo tengo mi punto objetivo, pero me gustaría preguntar, ¿qué piensan que el hijo de Superman del hombre de a cero, canal es gay? ¿Eso en la vida real? Ah, no, en, en, la, en las películas que están sacando, <risa> con el tema de la inclusión, ¿Qué pasa, sacar que? que el hijo de Superman tiene que ser gay. Es, es como un cómic, pero ¿no? Es un cómic donde sí. el nuevo Superman es gay, ¿no? Exactamente. El hijo, que viene siendo el hijo de Superman y de Luisa. Ah, sí, no sabía. Sí, resulta ser, eh, pues, gay, ¿no? ¿Qué? ¿Es negro? Pero bueno, <risa> se, se va a se acordar esa parte. Eh, sí, que tiene que ser gay, por, y lo hicieron así por los de DC, para darle a la comunidad un personaje porque no tienen la bandera. Ningún superhéroe es gay. Ah, ¿Pero qué? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven chido? O sea, a mí, no, a mí desde siempre nunca me gustó Superman. A mí, por mí, siempre me pareció que era gay, porque nunca, <risa> nunca nadie le ganaba, era superpoderoso. Yo le iba más a Batman porque era un superhéroe que, que era más humano y se la rifaba y podría morir o podría herirse, pero Superman siempre es superpoderoso y nadie le gana igual que Goku, para mí Goku y Superman siempre fueron gays, así que a mí no, no, no me molesta que, que sea gay el nuevo Superman. Oh, pero, ¿cómo te puedes meter con Goku, canal ¡Haters, por favor! Necesito que se manifieste en este momento y vayan a atacar a Oshilak, a, al jefe de Goku. De Superman claro. puedes decir lo que tú quieras, canal porque tú entiendes, una comunidad de Dragon Ball, que no somos pocos, carnal, son muy chingos, y, y hay más comunidad de, de, de Dragon Ball ¿Qué haters aquí, carna? Nada más hago un... Ya, ping, ya, un clip. ¿verdad? ya no, no, no, te pueden meter más pedos por eso. A mí la verdad, Imagínate, Goku, en exclusiva, Oshlak dice que Goku es gay. Sí, ¿Sabes cómo te van Goku a tundir, carnal? Yo cómo responder a eso. Yo tampoco, Siri, yo tampoco. <risa> <risa> y tú, Melissa, <risa> ¿qué, ¿qué piensas? Yo por dos a lo que dijo Ox. Y <risa> <risa> <risa> ya... Subiendo sus comentarios. Hoy la quimelisa. A mí me gustaba. Poquito, eh, ya están vetados en estos momentos de la comunidad de Gokus. Perfecto. Ok. Bien, vamos, ¿Qué más? Vamos a pasar a otro tema que no sea de, de la inclusión, porque sí es, es bien pesado, ¿no? Pero fíjate que en los comentarios yo no estoy viendo que la gente se moleste. Yo de hecho, como que la gran mayoría opina como nosotros, pero no lo expresa por ya en miedo, porque si tú expresas que tú estás en desacuerdo con alguno de estos movimientos que se están dando, eres atacado, eres linchado en todas partes. Sí, la verdad sí, hoy en día ya la gente ya le da más miedo en expresarse y también igual hay, ya hay las leyes igual. Ya están más cabronas para cualquier comentario. Como por ejemplo, Tachumel lo quiere meter al bote por decirle estúpida a una, a una de gobierno. Que la neta no tiene por qué haber dicho esta esto de ese insulto. va Pero lo quiere meter al bote por esto. Imagínate eh, ya cualquiera con un acto de decir algo, lo que tú estás pensando. Ya la libertad de expresión realmente es libertad de expresión, Carmen? porque... Yo cada día veo más que nos están censurando y, y imagínate, para muestro un botón, YouTube antes y YouTube después. Que se supone que YouTube era la plataforma que nos iba a salir, nos iba a sacar a todos de, de lo cotidiano y lo que estabas aburrido de ver porque era sin censura la televisión, el cablevisión igual era sin censura, así que llegaron ustedes no como YouTubers y empezaron a hacer contenido, a hablar cosas prohibidas. Estaba, ahorita ya tocas un tema de guerra desmonetizado, tocas un tema de asesinos seriales, no pregunta la Melisa, tienes un chingo de temas allá de asesinos y, y te empiezan a, desmo, a desmonetizar por son temas que no se les debería de dar a la gente, entonces, muy, ¿por qué estamos hablando de esto?, ¿por qué llega esto?, ¿cuál era la pregunta?, nosotros ya queríamos salir, o sea, justo dijimos, hay que dejar de hablar de esto, pero y fue cola. como una espiral, nos devolviste ah, no, a sí. mismo Es que ya no puedes hablar, pues, ya no puedes decir las cosas porque te, la gente te juzga. Y cuando estás en una etapa depresiva, no sé si a ustedes les haya pasado, eh, cualquier comentario te puede afectar. Hay que ser muy fuertes en este, en, en este medio para poder aguantar tanta cosa que te dicen. De hecho, yo me estoy haciendo de la vista gorda, pero aquí tengo dos, como que tres haters que me están haciendo ojitos. Pero como no puedo bloquear... <risa> No, no, ¿No vieron bueno. eso que en Facebook, si tú decías que. Porque de, pedían especificaciones de la computadora y decías, sí, es una tal computadora negra y no sé qué, y ya con eso te, te baneaba Facebook? Sí, sí, Por ya. Palabra, ¿no? No, igual si decías tortilla. Ah, es una HP negra. Eh, ajá, que los bots de Facebook lo toman como es un hijo de Pluta. Pluta, uh -huh. señor YouTube, ok. Y obviamente, pues decías, hacías alusión al color y era más fuerte todavía tu agresión. Aún realmente era una laptop lo que estabas vendiendo. Imagínate hasta el marketplace al afectado por, por estos temas tan raros y random. Pero esa palabra a la fecha, ¿no? Con, con, en cualquier plataforma, si le dices, yo creo que menos en Twitter, pero en cualquier otra, luego, luego te, te banean y así. Dice dicho, José, José Ponce: dice, como el negrito ahora es nito. Sí, también. Sí. <risa> quieren quitar hasta los animales del cereal, carnal sí, no. ¿cómo van a quitar a, a, a Melvin del Choco Crispis? O sea, pero no, ¿no recuerdan también que Melvin tenía otro tamaño y ahora es como súper flaco y parece super piedrero? Fit. o sea, súper piedrero súper <risa> <risa> piedrero se ve ya. o sea, ¿qué dices tú? Yo no <risa> es que Melvin era gordo güey. Era, era pues pues era un elefante, carnal, como sí, un eh. elefante, ¿no? O sea, yo no hubiese un elefante sí, mamado todo, como Melvin. Sí, Eso sí, no estoy de acuerdo en la nueva, bueno, la que fue la apariencia nueva de Melvin. Y no solamente él, igual el Tigre Toño. Pero y él todos también los... se puso flaco, ¿El que no? Él estaba como bien, bien, bien mamey, ¿no? El Tigre, pues, tenía cuerpo de Tigre, pero ahorita ya ves al Tigre Toño <ríe> y ya lo ves así, ya listo para sí. Mr. Mister, Mr. Mister Veracruz 2022. Pase. <ríe> Mister Veracruz. Pase. Melvin Cricoso, Melvin Marihuana. No, con, con la marihuana el Melvin no se hubiera puesto flaco. O sea, sí tuvo que haber usado otro tipo de de de, de, de, de, de, um, pues de droga. Sí. Con piedra, díselos. <risa> con piedra una lata y cenizas. Hasta Miran, el full. Pero ya no están, ¿no? O sea, ya no tenemos estos animales en las cajas de cereales. Sí, siguen apareciendo. Sí. O sea, tengo la duda, con... tengo un choco crispies acá abajo. Ahorita lo voy a ir a ver, pero creo que sí, siguen apareciendo los, los animales en, en el serial. Hablando de piedrosos, ¿tú, Melissa, andarías con un novio piedroso? No. <risa> ¿Por qué? ¿Que consumiera alguna sustancia de esas? No, no, no, no, porque me, me gusta que la gente esté en, en la realidad todo el tiempo no que, y ver su comportamiento en la sobriedad, ¿no? Creo que cuando andas con alguien así, pues en realidad no sabes con quién estás andando. O sea, ¿tú crees que es peligroso estarse drogando y andar con alguien que se drogue? Pues no, o sea, es que mi, o, ya tuve un novio que, que hacía eso. Que era piedroso. <risa> okay. no, no, no, no no pero sí le gustaba mucho la... la... Piedra. <risa> <risa> oh, la Mary Jane entonces okay. cuando y él era como, la consumía todos los días todos los días, entonces cuando había veces que no la consumía, yo lo desconocía, o sea, se portaba totalmente diferente, y eso es lo que no me gusta digo, nunca fue una persona como peligrosa para mí Nun <risa> nunca pero simplemente era como que, pues, ¿quién eres en realidad, no? o sea entonces, eso no me gusta ¿y tú, Oxla? <risa> digo bueno, no sé, güey pero si tú hubieras andado con alguien que sea así... No, no, eh. no me gustan las drogas, ni, ni personas que las consuman tampoco. De hecho, ¿No? de la gente que, que consume drogas y que eran mis amigos o, o así, eh, las dejaba de frecuentar porque no me gustaba eso. Y en una mujer menos, ¿no? En una mujer no me gusta que fumen, menos como que, que, que se droguen, como que no. Oye, pero hasta el cigarro, ¿no te gusta el que fumen? Eh, no, por el olor ya es muy, a lo mejor cuando uno fuma, porque yo fumé muchos, muchos años, pues uno uh -huh. fuma y parece normal, pero cuando dejas de fumar, notas la nicotina, notas el aroma, notas todo eso del cigarro que, que se impregna bastante en la ropa, en el cabello y todo eso, y como que sí es un poco desagradable. La neta, sí. Yo, por ejemplo, yo fumo, pero no me gusta fumar. Cuando estoy en alguna reunión o algo así de, de donde hay gente, yo de hecho cuando fumo me alejo de las personas, güey. Porque ¿Sí? siento que es de mala educación. Imagínate lo que sale en mi boca, güey, que lo estén respirando otras personas, independientemente del humo. si ¿sabes? El, el gesto de... Siento que es incómodo. Tanto para mí, fumar, y que estén respirando. A menos que fume el otro cabrón, porque pues, güey, el otro no va a hacer lo que yo hago de irse, ¿va? Si el sí. otro igual fumo, pues nos quedamos a fumar. Pero... Yo tampoco me drogo. Una vez lo hice y quedé horriblemente feo y prometí nunca volver a hacerlo. Por sabía? eso me sé lo, del, lo ¿Con de qué, la lata. ¿Con qué lo hiciste? ¡Ay, no! Con piedra. de no, la ¡Piedroso! No, no, no. Sí, me, me, me gasté. Oye, esto se va a borrar. No, lo puedo... <risa> no. no puedo creer lo que estamos viendo en este momento. ¿Hiciste eso? Sí, tenía como como 19 años y me fui a vivir con un amigo. Entonces, acá yo trabajaba. En ese entonces ganaba como 35 dólares a la semana. O sea, imagínate mi super sueldo. Y me lo gasté todo en piedra. Así. No manches. Güey, me acosté. Y estaba muy cara. O sea, si es, sí. es de precio elevado o es barato. Costaba como 50 pesos mexicanos el, la piedra en ese entonces, creo. Ya me ves. No, hombre. Y es que es súper adictivo. Pero como quedé full. O sea, imagínate, había un abanico encima. Cuando me acosté a la cama, había un abanico. Yo giraba más rápido que el abanico, carnal. No, o sea, manches. ¿Te imaginas? Ay, no. O sea, ya no le, le alcancé la vuelta. Y ya estaba más rápido que esto. Pasé de en Tasmania Y de ahí juré nunca más volver a tocarlo. Así que, niños que no están viendo en casa, esto que estamos escuchando ustedes es muy, muy, muy, muy malo. O no sea, sol, solo lo hiciste una vez, entonces. Muy sí, fiestoso. solo. solo Solo ¿Pero por fue, fue más o por sea, experiencia. ¿Alguien te dijo que está bien padre esto? O nada más no, no, no. Nada estar bien padre esto. Es que fue hasta muy estúpido. Dos niños en una casa solos. O sea, yo y un amigo que eh, su papá trabajaba y se fue. ¿Niños? ¿Cuántos años Ajá. tenías? A 19, o sea, dos chicos. Pues. Ah, okay. eh, <risa> su papá trabajaba de noche y, y, y yo pues me quedaba ahí todo el tiempo, ¿no? Y hasta que como acabamos de cobrar. Y fue un piedroso, pinche, pin, pin, y se llama Tarolas, el pinche Tarolas, güey. Eh, fue el Tarolas y nos dijo, oye, ¿no tienen 50 varos que me presten? Y le dijimos, ¿para qué? No, la neta, güey, te, te mentirías y que es para mi familia, es, es para mi piedra, güey, tengo ansiedad. Y le dijimos, ah, pues ahí está, mira, pues toma los 50, porque el, porque el Tarolas era buena onda. Le dimos los 50 pesos y, y le dije, oye... Pues ahí te mando 50, tira uno, quiero probar okay, por nada más curiosidad, a ver qué sabe. Ahí está. Pues llegan tarolas con mi encargo, ¿verdad? Como a los 10 minutos. Y me dijo, ay, ¿no tienes una lata ahí? Y yo, Simón, ahí tienes una latita ahí. Y veo que le empieza a hacer todo su, su menjurgeo y no tiene la ceniza porque nos va a servir. La neta, yo desconocía a todos <risa> ustedes, <madre. risa> Y de repente veo que el vato se lo mete así <risa> y empieza a darle surbo su a esta madre. Y le dije, a ver, invítamelo, porque yo ya fumaba en ese entonces. Entonces, me invita a ganar y me encantó el, el, el, la ah, sensación. Ah. Y ya de ahí, pues, tomo tus 50, tomo tus 100, y así se acabó nuestro dinero. El mío y el de mi cuate, ¿Pero esto, todo eso en un día o fue de que en varios En un días. día, en un día. Pero, pero ¿qué, ¿qué síntomas tuviste? Eh, mucho, mucho mareo, o sea no podía caminar ni al cuarto. Wey. O sea, yo llegué, ¿sabes cómo llegué al cuarto? Me acostado y así literal me iba arrastrando para llegar a la cama, porque yo, no, yo perdí el sentido de orientación. ¿Y estás consciente? Y yo todo el momento dije, ya me voy a morir, wey. o sea, chinga su madre, qué fea manera de morir, <ríe> dije, <la ríe> tan madre. estúpida. Y no me morí, wey. al día siguiente ya me levanté Tenías como una resequedad horrible en tu boca, porque es lata, güey, con ceniza y toda esa madre. Imagínate todo Dice lo que cuánto, los, cuánto. <risa> <risa> no, hombre. feo. Pero, no. Muy pero, feo. Yo, o sea, pero la primera vez que entró a tu cuerpo, ¿qué sentiste? Porque dijiste que se sentía padre, ¿no? Muy rico. O sea, pero ¿qué sentiste? Fue? Eh, es que como el cigarro, tú das un... No sé si ustedes fumen, pero cuando fumas, la sensación de el dar el famoso toque del okay. cigarro. Eh, con este era un toquezote, carnal. Así de, ya sabes, y sentías cómo entraba por todo tu... Oye, ¿no se los quiero antojar, carnal? Porque hay gente que piensa que están tojando. <risa> Veo sus caras de los dos así de... <risa> Oye, desesperadamente buscando sus latas. Vaya. No, este... se sentía bien, pero después ya no nada chido. Y ya de ahí fue lo único que he probado. Nunca he probado ni marihuana ni nada de esto. Totalmente Ay, sano. Vaya, qué historia. Sí, ese sí es paranormal. Muy paranormal. Es muy no ¿Te fuerte, ofrecieron, Melissa, sí. algunas amigas? O... ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Qué? Este, ¿Algo de alguna sustancia no te ofrecieron? O sea, sí, la Mary Jane, sí. Pero como yo nunca he fumado, nunca he fumado en sí. mi vida. Cuando, me, me, igual me la describieron así como bien padrísima, ¿no? De que, de, pues sí, puras cosas buenas. Yo dije, bueno, la voy a probar. Y cuando intenté hacerlo, pues no podía porque yo no sabía fumar. O sea, era como, no me hizo nada, nada más me hizo sentir muy mal, me ardió la garganta, tosí bastante, me andaba vomitando. O sea, esa fue mi experiencia. Entonces dije, ay, no, ¿para qué voy a hacer eso si nada más me duele la garganta? Y ya, fue todo. Me Es de... una lana lo del piedrazo. ¿Qué onda Twin Power? Qué gusto verte por aquí. Así que donen para las piedras, gente. La <risa> que... no, no, no. <risa> no. no, no, no. No, niños, <risa> de Donen <verdad, risa> para planes. las piedras. Para las piedras. Hoy toda, la, hoy toda la donación que voy a tener en mi canal va a ser destinada para un experimento social que queremos hacer, gente. Porfis. Y ya tengo latas y todo listo aquí. Pero... <risa> Si hay algún niño aquí que no esté lleno de veras, esa sucia y tonta idea de quiero probar para ver qué sabe, va a ser lo peor que vas a hacer en tu vida porque hay dos sopas aquí. Una, te gustó y chingó a su madre el ratón. Y la segunda es que no te guste, güey, y dices, ¿pa' qué mierda lo hice? Te vas a arrepentir. Así que mi consejo, hermano, hermanita, hermanita, hermanite, eh, no lo hagas. De veras, no es chido. No, ni, y mucho menos por, por quedar bien con la sociedad, porque yo fumaba, empecé a fumar para verme grande, imagínate qué mamadota de mi cabeza. O sea, porque muchos lo hacen por, se ve chido el, el, el fumar un cigarro y que, la, y que las morritas te vean, ya sabes, mira el pinche de anda fumando allá, se ve todo varonil, es una idea tan estúpida, sí, yo también tan también. pendejo. A fumar por eso también. Sí, yo, yo pienso que el, el mejor estado de una persona es la sobriedad, o sea, no hay nada mejor que estar consciente como y de controlar tu persona y lo que pasa a tu alrededor. Eso es una, eso es una sensación mejor que cualquiera que puedan encontrar en cualquier droga. ¿Ahora toman ustedes? Sí, yo sí. Yo también. <risa> <risa> ¿Qué pasó con el mensaje de paz de sobriedad? <risa> a ver, a ver. No me está, ay, lo que No me está cuadrando aquí, gente. Okay, la, a ver. la verdad es que somos malos tomadores. Ajá. Uh -huh. Sí, es todo. O sea, tampoco es algo bueno. Digo, no lo recomiendo. No lo recomiendo, definitivamente. Y Ya. Y tú, Osla? Ya, sí, ya te vi. Es más, no, no, no estoy yo para decirlo, va. Pero yo una vez te vi y te veías bien elegante con esa botellita que tenías en mano, carnal. ¿Era un Gatorade? ¿Qué era? No me acuerdo, ¿tene una botella? Yo siempre que iba de viaje, yo siempre que salgo de viaje, este, iba tomando, ¿no? Antes de que me medicara, iba tomando a todos lados. Entonces, sí, a mí sí me gustaba, Pero no eres ¿sabes? alcohólico, Pues es te que. Pu habla, o te podemos entender, amigo. Yo digo que, que no soy alcohólico, amigo. pero cuando fui al, al psiquiatra, me dijeron que sí, que si, si tomaba cada que salía, pues entonces que sí era alcohólico. Entonces, ¿lo has, pero actualmente lo sigues haciendo? Este, todavía tomo, pero ya más eh, moderado, porque sé que tengo que tomarme mis pastillas. Ok, pero, o sea, ¿moderado que ¿Una al día? ¿Dos? No, no, no, este, digamos que de aquí, de, de que okay. me empecé a medicar, pues yo creo que he tomado unas eh, tres veces, cuatro veces, yo creo, pero no tanto. Pero nunca Todavía. quedar al grado de, de, de quedar ebrio, pues. No, no, no, al grado de quedar ebrio no. Ya no después ah, de que... Ah, ok. Después de si que eres, ya me dediqué. Eres un tomador elegante. Tomas, convives, estás sobrio en todo momento y listo. Sabes controlarte. Sí, uh, ahora, actualmente sí. Antes... Eh, no, no es de que terminara todo borracho ni inconsciente, pero sí no me acordaba qué había hecho. O sea, el otro día ya no me acordaba qué había hecho. Ay, no mames. Yo ya lo hice tres, tres veces en mi vida, me he emborrachado brutal. Yo no tomo, pues yo soy cero alcohol, nada, nada, me molesta el alcohol. Pero lo he hecho tres veces, y, hermano, y las tres que he hecho, he hecho puras pendejadas, viejo. Por eso dejé de hacerlo. Porque sé que si sigo tomando, no, hermano, yo estaría en Marte fácil, fácil. Eso, ahorita mejor ya. Veo que todo el mundo toma yo. Si estoy todo loco y haciendo pendejadas ¿eh? normal, güey. Imagínate, tomado. no Hombre, te hago, un, te hago un, un, un show fácil. Pero no necesario. Tampoco, amigos, que no están viendo en casita, por favor, no tomen. Y si van a tomar, háganlo con responsabilidad, porque yo he tenido un chingo de accidentes ¿verdad? por este tema, más que por las drogas. Pero tampoco se droguen. Pero no lo hagan. No lo hagan por quedar bien. Además, si te gusta, pues ya ni pedo. No hay nada que hacer, pero... Yo recomendaría que sean sanos, deportistas, youtubers, cazafantasmas. No no sé. Hay dos cosas más chidas Cada que quien perder tiene su vida. Eh. Sus vicios, ¿no? Uno, unos no toman, pero hacen otras cosas que, que pueden también afectarles. ¿Tú, Melissa, si has terminado completamente borracha? Es que en resumen todos los, todo, todo en exceso es malo, todo, todo, cualquier cosa, hasta el agua, todo en exceso es malo. La cosa es como saber, este, moderarlo. Y sí, sí me ha pasado y este, o, obviamente no es nada agradable. De hecho es como, este, una situación demasiado vergonzosa, ¿sabes? Como recordar lo que dije o hice. No, no me gusta. Entonces... Yo tomo de manera social y también como eh, bastante moderadamente. O sea, nunca dejo llevar mi cuerpo como a estar de que, ay, no puedo caminar o nunca pasó. Ya no, ya real, no. Hasta donde estás mareado. <ríe> es. sí. Ya, y, <risa> sí, ya cuando yo, yo me doy cuenta ya tomo un vaso de agua, pero eso llegó con la adultez. Antes uno era como, a ver hasta dónde, ya no te acordabas de nada, pero no, ya, ya no, ya esos tiempos ya han pasado. Dice Boletín Flash que si el, sexo, si el sexo en exceso es malo. Sí. Por, Por qué? supuesto, güey. Todo en exceso es malo, Carmelo. Que este si sí, te puedes morir de un paro cardíaco, ¿sabías? Sí, sí pasa, ¿sabes? ¿verdad? Sí, sí pasa lo del paro cardíaco. Eso parece una leyenda urbana, pero sí es neta eso, güey. Hay un chingo que se han muerto en moteles, ¿ah? De hecho, por ahí tengo una historia bien chida, no mía, carnal, porque yo sigo vivo, sigo vigente. Todavía. A, a ver, cuéntanos la historia del. Pero había, había, un, había un señor que se volvió muy, muy viral aquí en Yucatán. Ajá. Eh, pues, pues se lo murió, la, la, se lo llevó la parca aplicando el frutifantástico, carnal. Pero creo que ya llevaba como cinco en, en ese señor, mis respetos, valvato. Eh. Y ahí quedó. ¿Pero estaba, gran, estaba grande o qué? Ya estaba grande. Ya estaba grande y la, se, la chica con la que estaba teniendo, pues esto, ¿no? Eh, pues quedaban dormidos. Cuando se dio cuenta que no despertaba, solamente agarró el dinero y avisó a las autoridades, eh, se nos murió aquí un cliente. Y vámonos, se volvió viral eso. Y Ay, estúpidamente no. ridículo. Qué Por eso, mano, Es que qué necesidad, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para impresionar a quién? O sea, no, no tiene sentido. Pues es una enfermedad, ¿no? Sí, también. Ah, también, ¿no? También hay personas que tienen enfermedad de eso. Murió feliz y tieso, dice. Pues murió chido el vato, o sea, murió haciendo lo que le gusta. ¿Cuánto tenemos la oportunidad de hacer eso? Wey? Como quiso morir, murió. De un paro cardíaco. Ay, paro no, cardíaco fue lo que le dio. Qué feo caso pero, o sea, solo ahí con una desconocida a la que le tuvo que pagar dinero, o sea, en ningún en ningún escenario eso es bonito. No, no, y luego imagínate tu esposa, su esposa se entera, güey. ¿Te Imaginas güey? qué feo de hacer eso, o sea, no lo sé, o sea, ¿qué estabas haciendo? Ah, pues, se murió explicando el frutifantástico con otra persona en un motel, y en un motel, güey, o sea, te lo creo, fue un departamento ahí privado que tenían, pero en un motel, güey, también, sí, no. Ya de ahí, ya está muy mal, México. En una cama ahí con ácaros, no. No, muy muy feo, muy triste. ¿Qué onda con la física cuántica? Ah, oh, ¿qué, ¿qué onda con la física cuántica? Oye, sí vi el tema así medio random que, que física. Cuando yo vi esto, dije, ¿qué pido? No, fis, buscando física cuántica para no verme mal, güey. O sea, no, no le agarro la onda a este pedo todavía. Pues lo que pero, íbamos a hacer era que las personas en el chat iban a sugerir temas y los íbamos a ir abordando. Este, y así. Era lo que iba a suceder. Pero pues aquí, hoy lo veo tomando su cafecito. No <risa> veo que están tal, tal los mensajes, vean como arroz, y yo no veo ningún tema. Así ah, no, pues, temas. Que pongan a la gente temas. Es que empezamos pues, a hablar de cualquier cosa, pero la, ahora, en esta segunda hora del programa, pueden poner un tema y lo discutimos. Ya. Ya nos desahogamos un poco con lo de la inclusión, que, que no podemos expresar libremente en nuestras redes sociales, pero aquí ya nos expresamos. Y, y completamente la primera hora del programa no es apta para niños. O sea, si había hoy niños de mamá, yo voy a empezar a jugar. Yo estoy Melissa. Y, sí, que empieza Melissa. No, que sí, que unos granotes que te salen. y... Yo pues, cuando que... estaba viendo eso dije, ¿qué pedo? Con esto? Así va a ser y todo. No <risa> Es y que luego sí, yo con o, mi sea, piedra, wey, o sea... No mames. Perdónenos, gente, esto no nos representa, ¿ok? Somos personas cultas, Mira, sabemos aquí ya, de habla, todo. aquí ya puso alguien que hablemos de las parafilias ¿Qué es parafilia? Buscandin. Parafilia es como... Mm, mm, filia es... es cosas como, raras, ¿no? De cosas eh, raras que le gustan a la gente. O sea, pero según la expresión dice exhibición consiste en lograr la éxtasis al mostrar sus genitales a otras personas que Ay. habitualmente toman por sorpresa más eso, fetichismo, por eso, sí esa es una parafilia Ay, exacto bien, que hablemos de eso quieren este, aumentar este, el, el color al programa Marta Díaz dice que saben cómo muere el caguamo qué es eso es una tortuga <risa> el caguamo es una tortuga Simón, es una tortuga tabasqueña, güey. Esas ah, tienen la característica de que si tú las volteas, tienen a la Virgen de Guadalupe abajo. Wey. Se ve perro. Ah, cabrón. Es algo suena... muy raro y muy extraño y muy random que tienen esas tortugas, Tienen me... la plasmación de la Virgen de Guadalupe en su cascarón. En su cascarón, en su concha. A mí me suena como a un albañil que, que construyó parte de mi casa que le decían el caguamo. Entonces, por eso dicen, ¿saben cómo muere el caguamo Pues yo no sé, ¿de cirrosis? No. Sí, es que es Caguamo, es kawama. Por eso se le da el nombre a la Cahuama, porque tiene forma de una tortuguita, güey. ¡Ah! ¿Qué? Apunta ese dato. Eso no me lo sabía. Okay, uh, me están diciendo aquí que hablemos de lo del, eh, lo del terremoto que hubo en Japón, que están como ahorita en alerta de tsunami. bueno okay. ¿Dónde fue? ¿Sí fue en Japón? No. Sí, sí. Pero como que a los japoneses, chinos y coreanos, cada rato les, les carga la, la voladora con los terremotos, ¿no? Cada cierto, cada cuatro o cinco años, eh, pasa una desgracia en, en, por esos lares. Con, y con toda la tecnología que cargan, aún así se los lleva a la fregada. Y siempre es como en un mes en específico, ¿no? Cuando va empezando el... el año. Fíjate que las desgracias han, han pasado siempre empezando el año. Oye, sí cierto, casi cuando empieza un año nuevo, hay una desgracia, ¿verdad?, la de Indonesia fue en enero, si no me equivoco. Cuando el tsunami se los llevó a, a bastantes. Hay Pero una pregunta pues, sobre eso, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? El... Dice México también tiene terremotos. Y en México justamente los más fuertes siempre pasan en septiembre. Y el mismo día. O sea, en el aniversario del terremoto que había pasado en el 86, si no me equivoco. Random. Eso. eso estuvo súper randísimo Mismo día, eh, festejar un aniversario, se volvió a ver otro terremoto de, de magnitud bien fea. Que fue la que se llevó al Repsa, ¿no? ¿Es sí, exactamente fue ese, sí. Fue, fue fuerte, fue fuerte. Aquí en el centro de la República. Ustedes pues no lo vivieron porque están exactamente en, en las fronteras. En la sur y en la norte. Sí, no, acá ni, ni para cuando sintió, vaya a temblar. Nunca ha sido tan fuerte temblor? ese terremoto que en Mérida eh, se movió el... ¿Cómo no sé ¿Odómetro? ¿Cómo se llama esa vaina que, que mide el... Eh, el movimiento de las placas tectónicas? Tiene un nombre, no recuerdo tu nombre. De esto. ¿El sismógrafo? Sí, pero tiene el sismógrafo es para mí, es el equipo, pues. Ajá. Pero tiene como un péndulo... Que, no sé si lo sepas, o sea, gira el mundo, pero este péndulo va, ahí no sé cómo explicártelo, pero se movió y eso nunca había pasado en Mérida, para que veas qué tan fuerte estuvo el, el, el, el terremoto. Um, no sabía, no sabía que hasta ya se hubiera podido sentir o repercutir. ¿Y tú, Melissa, has sentido algún terremoto? O sea, aquí donde sistema? yo vivo, aquí donde un yo minuto, vivo, este, un nunca, nunca, jamás, o sea, no, nada. Yo viví un tiempo en Ciudad de México y sí me tocó sentir tres. Ah, sismos, ¿sí te tocaron sismos? Sí, me tocaron tres y estuvo bien feo porque pues yo no estaba familiarizada con la alerta sísmica, entonces yo escuchaba que sonaba algo bien fuerte porque suena, parece, parece como de la purga, así, o sea, los sonidos son súper fuertes, entonces yo escuchaba nada más y decía como, ¿qué será eso? O sea, pero yo no hacía nada, yo estaba ahí como sin hacer nada. Y eh, esa semana sonó como tres veces y obviamente ya una persona de ahí de mi trabajo, trabajaba en Televisa, me, me sacó del lugar porque yo estaba en de que no sabía ni qué estaba pasando ni nada, nada más vi como que la gente estaba como, todo, toda la gente se iba y ya me empezaron a decir, ¿qué haces ahí parada? ¡Muévete! ¡Muévete! Y yo, ¿Qué, ¿qué? ¿Qué está pasando? Yo ni sabía. Y luego ya fue como que agarré la onda de lo que estaba pasando y ya fue como ah, oh, está pasando de verdad esto y ya Oye, pero no sentiste el movimiento sí, o sea sí, fue así todo ese caos ok, sí yo conozco a un que se llama Vicente le gustan las caguamas perdón <risa> por, por ese comentario estoy como, bueno olviden, lo iba a decir un... otra cosa de las tulpas, supuestamente Jesucristo era una tulpa que, claro que no todos sabemos que es un alien ¿Tú sabes que es una Li cosa? Literalmente es un extraterrestre, Jesucristo, güey. Sí, bueno es, no era de este un, mundo, ¿no? Pues es que literalmente es un extraterrestre. O sea, como lo quieras ver. Bueno, es que él no, él sí es terrestre, güey, porque él nació en la Tierra. Dios ese sí es el extraterrestre. Eh, si lo quieres ver de forma literal. Pero Jesús sí era, era, era un terrestre extra, güey. ¿No? Como diría un camarada por ella. Dice Karen López que ¿cuál es su comida favorita? Empanizado. Ah. ¿Qué es empanizado? Quiero sí. que ustedes lo conocen como milanesa. Ah okay. ah, ok. Es una carne que está con... Carne almas. empanizada. Lo conocemos. Uh -huh. Ah, ok. Muy bien. Pues yo tengo varias, me gustan las tortas de atún con papa, el mole y la pizza. Las tortas mío? de atún con papa? Sí, eso es, sí, ese es el primer lugar. Tortitas de atún con papa. Ah. Papa. Sí. Tortitas, yo, yo te entendí como pan. Ajá, ver, igual que quedo con papas. Sí. Es que tú lo quieres meter todo en un bolillo, pero. Es que, es que no hasta, hasta el hot dog. Hay tortas de hot dog allá en, en, en la ciudad no, de México. Literal, México. todo lo mete en una torta. Esa torta está mal, que pedo, Shlak. Estoy like. imaginándote bolillitos, ¿no? Tortitas con no, Sí. <risa> Yo te dije al bolillo le metía el atún, papas. <ríe> y ya, ay, no. ¿Qué pedo? Porque tu torta, ¿quién la inventó? <ríe> el tuyo, ¿cuál es? Eh, ay, Yo creo que los charales me gustan. ¿Qué son esos? Los charalitos. Los, esos son los pececitos que hacen en. pececitos chiquititos que hacen en Chile Verde. Ay, esos no los nunca he probado Está muy random ese pedo, ¿no? Está bien raro que sea tu comida favorita este, ¿Sí? sí, es una comida muy Muy como <risa> pues Muy rústica, no sé cómo decirle ¿Rústica? O si se consiguen fácil Los charalitos, ¿no se usan para más cosas? Este, no Los charalitos Sí, sí hay en los mercados, siempre hay ah, ¿sí? A mí me gusta mucho La textura Ya yeah. Ah, ah, ok, a ver. Dicen que hablemos de los contactados en Mérida. Tú debes de saber algo, ¿no, Cubo? Claro. ¿Cómo este... es? Alex, <risa> primero ustedes, ¿no? ¿A ustedes? Ah, porque ustedes no son de Mérida, me relleva la catedral. <risa> <risa> eh, bueno, fíjate, a lo mejor muchos de ustedes saben, ¿no? Aquí en, en la gente que me sigue o algo así, yo conozco a muchas personas, bueno, uh, no muchas, a uh, dos personas que son contactadas de aquí de, de, de Mérida. Inclusive hay un ranchillo aquí cerca donde hay piezas, pues suena muy raro lo que te voy a decir, pero hay artículos extraterrestres que me han dado la oportunidad para ir a, a conocer el rancho de un señor muy famoso que ya murió, ahorita el hijo es el que lo está viendo. Donde tiene hasta figuras extraterrestres, cosas que te volvería al cerebro verlo. Es la, sería genial cuando quieran venir, nada más me dicen y, y con gusto se los, los puedo llevar para que vayan a, a, a ver las cosas de ahí. Y si esto es una mentira, hermano, es la mentira más perra que he escuchado. Ah, ya sé, ya sé cuáles son, ya me imagino cuáles son. Pero la, obviamente no tiene un brazalete, cabrón, de esos de que te metes acá y te teletransportas y, y, y toda esta madre. No, tienen cosas muy chidas y hemos contado experiencias con, con estos contactados y curiosamente yo he tenido una, eh, una escena de mi vida muy, muy particular, que casi no me gusta contar ¿verdad? porque es tan incrédula y tan impresionante que muy pocas personas las, te las creen, pues. es como salió de un cuento esta vaina. Pero yo he hablado con personas con las que yo he platicado según yo en mi sueño, carnal. Pero en otros planetas. Imagínate, suena súper turbio. Pero me dijo tantas cosas que me quedé así de, what the fuck? Esto no fue un sueño, esto fue real. Eh, pero no suelen dar entrevistas y no suelen salir por el mundo diciendo, güey, soy contactado y así jamás te lo van a decir, nunca. Ni nunca te vas va? a enterar. ¿Por qué la gente supo? ¿Por qué comentó eso Lupita Guerrero? Porque ella sabe la historia y seguidora mía. Ah, ok. Entonces, ¿saben? saben Les he contado historias por ahí, dos, tres que tengo, y, y hemos tenido pues, sí. la fortuna de conocer gente, pues sí, contactada, que se le puede decir. Inclusive yo he tenido contacto con estos personajes, ¿no? Tal como el... Marcianito, ¿eh? pero sí he visto cosas muy randos. Aquí, donde estás viendo, acá atrás, antes había una ventana. Ahí eh, logré captar un ovni literal, objeto volador no identificado. ¿Qué era? No lo sé, no lo identifiqué. De color plateado, literal, luces. Muy padre, unos símbolos medio raros en, en, en la parte del metal. No creo que la neta la NASA esté interesadísima en esta parte de Mérida y exclusivamente en mi casa para buscarme algo, ¿verdad? Porque muchos dicen que son naves no conocidas por el, por el ojo ciudadano, pero sí por el ojo humano. Entonces, no podría decirte qué fue lo que yo vi. Es un ovni. ¿Te lo puedo afirmar? Si es un ovni, sí. Si lo usas de manera literal. Pero tenías los símbolos, dices, ¿no? tenía símbolos muy raros. Números, no números, como unas letras en forma de palitos, güey, con un tipo literal jeroglífico, no se le entiende ni madre. Güey. Yo no entendía nada. No entendía nada de lo que decía. Pero sí, tuve, creo que se llama es del tercer tipo, ¿no? Aunque tuve. Este, es, no del No, es cuando ves la pura nave, o sea, porque no viste nadie en su interior, ¿no? No. Sí, creo que es como el, el no sé, Ox. El primer tipo. Sí, no. El primer tipo es verlo en casa de San Juan de Dios, ¿no? Es el primer no. tipo que crees ver algo. No, no, no, el primer tipo es cuando ves como que la nave en el cielo se acerca a usted lejos. El segundo tipo es cuando la nave deja algún rastro ya en el piso, marcas, quemaduras, cosas así. Y el tercer tipo es cuando ya ves a los extraterrestres. Y el cuarto tipo es cuando hay abducción. Ok. No. Que yo tengo la teoría de que todos hemos sido abducidos, nada más que nos lo borran de la memoria, y es por eso que este, tenemos ciertos recuerdos como muy nítidos. O sea, como que te quedan ahí secuelas de recuerdo, pero en realidad sí tuviste un contacto más importante. O sea, por eso es que también tenemos como... Mmm, somos muy conscientes de su existencia desde que somos niños. No sé, si se ponen a pensar desde que estamos bien chiquitos, sabemos que hay como... Que existen los extraterrestres, o al menos sabemos de ellos por alguna razón. ¿la ¿tú sí crees en los extraterrestres? Sí, sí, claro. Yo, yo sé que deben de estar ahí los extraterrestres. O intraterrestres. Eh, fíjate que intraterrestres... No creo que existan, pero hay muchas historias que, que indicarían que pudieran existir intraterrestres. Es un tema interesante, me gusta. Que viene siendo el mismísimo objeto. Nada más que por eso se supone que se meten a los mares, a los volcanes, eh, porque pues son donde la gente normalmente no tiene acceso a poder tener contacto con este tipo de, de, de entidades. O sea que la teoría del centro de la tierra la ves muy burda, muy ridícula. Este sí, no creo que haya una uh, un, una tierra hueca, pero me gusta mucho el tema porque hay bastantes historias acerca de que existe la tierra hueca. Entonces, ¿Sabían no, ustedes? ¿Sabían ustedes que ni el núcleo está comprobado? sí, no, exactamente, no, no sabemos absolutamente nada, solo de algunos kilómetros hacia abajo nada más y ya no sabemos qué, o sea, todo es como teoría, solo lo del núcleo y todo eso. Lo sacaron por la gravedad nada más, pero no, no se sabe exactamente, sí. haciendo cierta, no se la ha podido ver eh, en, en el núcleo. No, no podrías, no habría acceso según. Pero sí, sí. ahí te va todo dato que te va a volar la cabeza. Somos la única especie, teóricamente, que habita en el exterior de la Tierra, eh, del planeta, pues, ¿no?, de la Tierra. El deber ser es vivir dentro de la Tierra, no fuera en la superficie. Fíjate ese dato perturbador, mamalón. Eh, inclusive las, las civilizaciones antiguas, muchos, inclusive hasta mayas, ¿no? tenían construcciones subterráneas. Precisamente porque no sé qué conocimiento tendrían ni qué dato les hayan dado. Pero las pirámides que tú ves, solamente ves la punta, hermano. O sea, estás viendo un pedacito de nada. Teóricamente, no lo he comprobado, tampoco he ido con mi pala a estar sacando tierra ni nada de esto. Pero esto es lo que se dice que es como la punta de estas naves extraterrestres. Esa es la teoría loca, nada más. Teorías locas, conspirativas. Sí. que ni tú, ni yo, ni Melisa nos vamos a resolver el día de hoy güey. exactamente dice Jess Peña que ha tenido viajes astrales y eh, ha visto otras civilizaciones, ¿cómo se imaginan otras civilizaciones ustedes? ¿cómo creen que sean los extraterrestres? igualitos como uh, como Meli es que yo, yo sí pienso que hay diferentes razas, o sea, que son muchas y sí creo que hay seres intraterrestres, extraterrestres, que están los que viven debajo del mar, o sea, siento que son demasiadas razas alienígenas y obviamente todos son diferentes por el tipo de condiciones eh, de vida que tengan en el lugar donde vivan. O sea, eso es lo que yo pienso. No pueden ser similares tanto a nosotros porque por las condiciones atmosféricas, no las, con las condiciones climáticas que tengan en, en, en, en la superficie donde vivan estas supuestas entidades. Creo sí. que sí, hay algunas razas que son muy similares a nosotros. este Sí, al menos dos razas que son como, se o asemejan sea, pero, a los seres humanos. Cuando hablas de que son semejantes a los seres humanos, y también ya lo dijo cubo este, que como tú, o sea, los nórdicos son las canadianos. O sea, son rubios, ¿dónde quedan los morenos? Porque... No, hay canal, en México. O sea, Aquí estamos. Para servirte, carnal. En México. Solamente en México, en todo el universo, hay prietos y en todos lados hay buenos. Sí. No, pues los, este, tal vez los Anunnakis, ¿no? Tienen color de piel más variado. Que son ellos más también altos, se asemejan ¿no? como a los, a los humanos bastante. Sí. Y están los, los, blancos, los blancos altos, los pleiadianos. Hay varias razas como muy parecidas. Mira, Karen López dice que, cambiando de tema, ¿cuál es su libro favorito? Ah, qué caray. ¿La Biblia? ¿La, la, ¿La Biblia? Biblia? ¿La Biblia eh... de Biblia Peña Nieto? ¿Y cuál uh -huh. más? Eh... <risa> la Biblia. <risa> la Biblia. Canales, el libro vaqueros si y cuenta, me aventé como unos 10 de mi tío y ya, wey, pero nada más, yo no leo, carnal, yo sí, la neta, yo, eso de leer para mí no se me dio, soy muy malo para captar, prestar atención, pues, quedarme ahí esos, sí. y volar con la imaginación y anécdotas bonitas y fantasiosas, no se me dio a mí, sí, yo soy malísimo para leer, no no, no tengo en mente uno, o sea, ni, <ríe> ni los libros idea. de la serie. El Principito y el Corán, ¿no? Sí. <risa> el Playboy. Uh, ¿Playboy? Entonces, nunca nunca te leíste un libro. Jamás. Orale. Mira, si quisiera quedar bien, te podría decir que el Caballo de Troya de J.J. Benítez, ah, volar bien. sobre el pantano también, La Fuerza de Shesid. Eh, de libros ochenteros, pues, güey, son que todo el mundo pinche se sabe. Ahora pregúntame qué trata, no sé ni qué pedo, güey. Del <risa> de trae te puedo hablar, güey. Yo soy más videógrafo. Tú dime algo de, de, de del tema que quieras, lo sé porque lo veo. Yo no puedo estar, ya sabes, no se me da, carnal, eso de poner la saliva en mi dedo y hacerla así a las hojas. Sí, no. Aunque mucha gente dicen que. Tienen como una excitación a la hora de abrir el libro por primera vez y tocar la portada y lo huelen, güey. No sé, eso es muy raro, ¿no? Sí, esas ya son mamás, Miri Jane mi diría. <risa> eso, es, eso no es una rama de la comunidad LGBT que se sienten libros, ¿no? Podría incluirse ahí. Podría el tener sexo con libros, güey. ¿Y tú, Melissa cuál es tu libro favorito? Pues me, es que no, uh, actualmente leo puros que tengan que ver con crimen, con casos criminales y así, pero también como que soy fan de comprar libros, como aunque no haya terminado uno, sigo comprando más. Y hay uno en particular que me sacó de un momento de depresión que se llama Un curso de milagros y tal vez diría que ese por lo que representó, pero anterior a eso leía puras novelas bien como choteadas de Paulo Coelho y así. Si te leías estos novelas, sí, sí, sí, Una pura novela. al Good Guy Japan le mandamos un abrazote, gracias, mi hermano. Saludos al Cubo y a Melissa. God, good Guy, good ¿cómo se lee esa madre? ¿God, good? Good, oh, good, good Guy, Good Guy, Good Japan. Guy, ah, okay. Oxy, ¿tu, tu libro favorito? Oxy? Yo, eh, lo que vea, este, ah. yo los que leo son puros libros como paranormales y de misterio entonces, pero podría decir que el mundo y sus demonios sí fue un importante libro para mí de Carl Sagan el mundo y sus demonios, donde habla precisamente de las creencias, de los fenómenos paranormales y de toda esta temática ah, el, la visión de los vencidos también me gustó mucho, es un libro que habla sobre la conquista de México y así, varios de estos yo tengo muchísimos libros pero eh, se ve que si sí eres devorador de libros, Oshla. soy fan de los libros. Tú sí. y Melisa se ve que son ¿Yo? devoradores de libros, o sea, se Anda, les ve busca? sus caras de así de, de gente letrada, sí. pues, de que agarran un pinche libro, güey, y ahí están dándole, dándole, gastando la es que... saliva hoja por hoja, viejo, poniendo ya. sus ramitas allá en la, en la página 78, ya sabes... <ríe> Yo sí ando en busca de un libro de brujería desde hace uh, mucho tiempo que no he encontrado porque acá donde vivo hay muy pocas librerías, bibliotecas eh, donde conseguir libros. Regularmente tengo que viajar a ciudades grandes para poder adquirir y quiero uno de brujería. Si alguien tiene o sabe, este háganmelo saber, por favor. Yo, yo tengo este que no es de brujería, pero es de esoterismo, la enciclopedia del esoterismo. Ándale, algo así, algo así ando buscando... A ver si me agrada. Está buena, ese sí, sí está muy bueno. Es el primer libro que veo como de este tipo. Y qué bueno, así. Mira, yo, yo el último que encontré así, más o menos, fue el del ocultismo. Pero he intentado buscar más, miren, es este. Se uh -huh. ve como que te hace falta un caldero nada más, ya sabes. Sí, tengo, debo de tener para que. Pero, Siento. este, quiero uno de brujería, o sea, no no tan teórico, pues, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Así como que sea, Ay, no sé, olvídenlo, olvidé cómo expresarme. Mm. Perdón, pero me estoy comiendo un diablito. Es un diablito? Ay, mira, te lo puedo mandar, ey, sí, mándamelo, Noé, eh, por favor, te lo agradecería demasiado. A veces me dice sí. así, me da miedo. <risa> Oigan. Dice, hablen de lo que los hace llorar. Ah, cabrón. Con más hechizos y pócimas. Ándale, Aniel, algo así quiero. O sea, de que un libro que escribió una bruja o un brujo. Algo así como que no sea de que un, un libro comercial, pues. Y yo sé que en algún lugar, en algún mercado lo voy a encontrar. Pues el payaso de Toledo encuentra brujas todos los días. ¿Por qué no le encargamos? Uno? Márcale. Márcale. Carnal, vete a buscar una bruja ahorita, a ver si alguna de esas ya escribió el libro. Sí, algo así, sí, algo así de que mira, esto lo, lo escribieron las brujas de Salem. Y acá que sea de que las páginas rompiéndose, algo así. Algo que, que eh. sea de colección, pues que se vea así viejillo. Que sí, tenga algo que tenga todavía. información privilegiada cosas bien locas y raras. O sea, si quieres hacer cosas de brujería, si quieres hacer amarres. No, a, a, no, quiero aprender, quiero saber, quiero conocer más que ahí. No, no sé, sea, Ricardo, se ve tu cara de que ahí tienes una sucia intención y desde aquí yo Ajá. y vos que estamos detectando prácticamente. <risa> para, no, para nada. O sea, ya cualquiera puede hacer un amarre como quiera. Esa información ya está en todo en TikTok. Si quieren hacer un amarre, busquen en TikTok. Hacer no, pero, un pero así. Ahí a, le, le, no sale. Ya hablando de esto, que creen ustedes en esto? Así la, perdónenme, perdónenme si, si, si mi pregunta es tan estúpida, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen en la brujería y en el amarre? Yo pienso que, que como todo es energía y nuestros pensamientos son energía, sí afecta de alguna manera la intención que le pongas a un deseo. Entonces sí, sí creo en eso. ¿Tú, Osler? Pues yo veo que existe, la brujería existe, la encontramos y hay gente que la la hace. Yo no creo en, en que no, no, pues, no, suceda no, algo. ¿no? Como objeto existe la brujería. Sí. Nos queda claro a todos, ¿no? O sea, sí. como podemos tener eh, palpable de que hay brujos, brujas reales, no las sí. que salen en otros canales, que <risa> se dedican a hacer magia negra, pues. Yo sí eh, soy bruja. Nos, nos queda claro a los tres. Yo soy Wicca. Ok. Ahora, el efecto el resultado, pues, la intención, el deseo. ¿Creen ustedes que esto sí realmente afecta? Yo creo que puede afectar si la si una de las personas o la persona afectada se entera de que le están haciendo un trabajo de brujería. Si no se entera, no lo afecta. Exacto. Y tú, Melissa, ¿tú sí crees que puede hacerte brujería a distancia? O sea, ¿crees que alguien del chat pueda amarrarte, hacerte un amarre? Imagínate, ey, para ahí iba güey, para ahí <risa> para allá que iba, me ganaste la allá. <risa> no, pues este, ese tipo de, de cosas, obviamente, no. O sea, para llevar a cabo cualquier este hechizo o embrujo, debe haber cierto contacto con la persona. O sea, no es como que ay, déjame le hago una marre a Brad Pitt. O sea, y va a funcionar, claro que no. O sea, sí tienes que tener un contacto con esa persona de perdido, conocerse, alguna vez haberse visto, interactuar de, de alguna forma. Y sí pienso que existe y creo que una de las, este, eh, eh, no sé, desventajas es que una persona no crea porque puedes vivir una vida miserable mucho tiempo sin saber que a lo mejor te hubieras liberado de todos esos males simplemente con, no sé, hacer algo para reforzar tu persona, tu energía. O sea, creo que el hecho de no, de no creer no te salva de que una persona tenga un mal deseo para ti. No lo sé, Ricardo. Yo la verdad siento que es más pedo mental este, ¿verdad? Con todo el respeto a la gente que cree en esto. Y por más intención que quieras de fregarme, si yo no quiero que me chingues, vuelvo a repetir, ¿no? Mentalmente no puedes ser nada en contra de eso. Creo. Creo. Ok, imagínate, he retado brujos para que me maten. Imagínate eso. ¿Crees que uno no lo ha podido hacer? Me quieren matar, eso sí. Pero he dicho, el famoso caso de Josué Oshlan. Sí. Eh, yo entrevisté a, a Josué Velázquez. Sí. Para mí esto es un fraudezote y de hecho él terminó revelando que nada que ver, que todo fue una coincidencia y le achacaron todo el problema a, a él, ¿verdad? Pero yo le dije, oye, demuestra que existe esto y haz una brujería. Hazlo. Le dije, Te doy la autorización de que me embrujes. Y me colgó, güey. O sea, Josué, que, que él quisiera a otro brujo. Sí, Josué Velázquez, Yo le dije a él, si tú dices que es verdad esto, embrújame, pues. Hazlo. Te sí. doy todo lo que tú necesites. Y me colgó el vato, güey. Se, se mamó. Ya no quiso seguirle al juego de desmentir este tema. Pero, bueno, al final de cuentas, ni yo voy a cambiar el pensamiento de las personas, ¿no? Ni ustedes. Esto al final de cuentas es creencia de cada quien. Es lo mismo que si hablar de religión. No llegaríamos a ningún lado. Pero yo en no particular, yo no creo en estas cosas. ¿Y creen en amuletos así como de protección? Nah. Yo sí. Es que nah. yo también lo he dicho antes, oigan. Yo creo en muchas cosas por no decir que en todo pero un poquito sí tirándole creo en todo porque considero que todo es probable o sea todo es posible y todo es probable entonces no pierdo nada creyendo la verdad al contrario si en algún momento me doy cuenta o se sabe que algo es real pues es a mi beneficio saben de que ah sí pues, yo creí todo el tiempo pero porque tú quieres creer no o sea sí nadie, nadie me obliga yo creo porque no no o sea me... Creo que me ah, estoy ¿sí? mal. O sea, <risa> independientemente que tengas pruebas de que no exista, tú quieres creer en la magia. <risa> A ver, ¿cómo es tú? Independientemente de que haya pruebas. Me gusta, no me gusta creer este, y sí, todo lo que... O sea, por decir, cuando viene alguna teoría, me gusta ver como los argumentos que tiene y por lo general siempre hay cosas que sí te dejan dudando y para mí eso es suficiente motivo para creer entonces este me gusta pensar así o sea hay posibilidades y todo es probable en realidad okay. por eso por eso creo no creo no. bueno no no no sí creo en el ya justo iba a decir que no creía en nada no olvídenlo <risa> next te, te pasmaste, Osh, la que estás bien, carnal, me preocupa. Sí. Es que estoy viendo mirándote, <risa> ¿a quién estás okay, embrujando, like viejo, Vete. Ah? Rompote a la energía. Yo por ese momento pensé que estaba trabado. Estoy viendo un WhatsApp, uh -huh. un WhatsApp que me mandaron, pero tiene la foto de Melissa y, y en el WhatsApp mandaron dibujos y también fotos de una máscara como de estas que es sadomasoquista. O sea, no tiene nombre el WhatsApp, tiene tu foto, Melissa, tiene dibujos, que como unos que te había hecho Akira y te había hecho este, ¿cómo se llama? A Witz, sí. hay otros, y luego hay unas fotos como de una, una cara de, de esas como de piel masoquista. Ok, suena interesante. Suena que te están haciendo brujería, hermana. Black, o sea, Red flag. Por eso Red? me creas que... No, no, no, no, Black. no. Yo Pasma. sé que las, las intenciones que de las personas que hacen eso son buenas y yo les agradezco el tiempo y los detalles que tienen conmigo, en verdad, este, son muy bonitos. ¿Quieres verla? ¿Quieres verla? <risa> en, en privado, a lo mejor, ¿no? O a ver, ¿O ¿quieres que la vean todos aquí? Sí, aquí... Mira, ahí está. Ala, ok. Anda, Melissa, ya. ¿Tienes un acosador? Ay, no, no, no. no Eso no es un acosador. Aunque sí, sí es raro ver mi foto ahí, ¿saben? O sea, nunca he puesto yo esa foto en mi WhatsApp y se, se vería bien, yo creo. Sí, me gusta esa foto. No sí. te puedo creer. Es una máscara como... Sí. Estaba yo mandando las fotos. Melissa, y si eres tú, <risa> y nos estás troleando a todos ¿Sí? nosotros, <risa> oye ni si era tu, tu WhatsApp en realidad, era yo. No, no, no soy yo, no soy yo, no ah, apuntan el número, no soy yo. Y ya apareció el autor, mira. Oye, excelente maquillaje, 10 de 10, muy, muy bonito. Y okay. la máscara me gusta, sabes que yo tenía pensado hacer un. Ese pelo se parece al mío. Tenía pensado hacer un cortometraje. Y de hecho, ya tengo todo guionado y de hecho me faltaba como darle la imagen porque ocupo que salga una persona que va a traer una máscara. Oye, mis... es, ¿esa eres tú, la que está usando hoy, la corita? Sí, la del dibujo sí. Los dibujos sí. ¿Quién lo no dibujó eso? Me dibujan muy bien, la verdad. Ya quisiera yo verme así. Bueno, ahí no se ve tanto. Pues aquí mío. los acosadores no no, no, no, no son acosadores. Oye, ¿eso no es acoso? No, son gente súper artística y creativa y yo en verdad siempre les agradezco mucho que, que hagan esto para mí. Yo no quiero gente artística ni creativa, te lo juro. Está muy raro esto, ¿no? Está no, en muy... verdad, muchas gracias. De verdad. Ala, ¿qué fue eso? O sea, esa aquí era sí. en otro perfil, yo creo. Ah, bueno, lo que les decía, yo estaba buscando la imagen porque una de las personas de sí. mi cortometraje tiene que tener una máscara y justamente estaba pensando que esa imagen como que debe ser la más importante, ¿no? Tenemos estas películas donde salen las máscaras de Marrano o la de La Purga, que son las máscaras de persona como bien grotesca, entonces obviamente tiene que ser una máscara especial y diferente. Y esa máscara me gusta, era todo lo que iba. Esa máscara como que, digo, podría funcionar. Este, eso no soy yo, obviamente. O sea, no eres tú. Claro que no. Qué raro. Pues este, está. Esto está muy raro, man. Esto está muy raro, ¿verdad? La neta, yo, yo veo esto y, pues, no sé, te deseo Buenas Noches, Melissa, la neta. <risa> este... Este... Bueno... Ahí te mandaron un libro, Melissa, dice gracias, envías a la chica. ¡Ey, gracias! Mándamelo, Eso. Ox. Mándamelo, Eso. Ox. Libro me lo puedes mío. mandar ahorita en, ese, en este momento, ¿no? Nada más lo sí. enviar a mi WhatsApp, pontoy. A este. <risa> <risa> no, es el, ni es de donde vivo. Mm. Ya me tienes bien. Ah, ¿te mando un mensaje o qué? A ver, manda un mensaje aquí para nada, enviártelo antes de que se me olvide. A ver, es que es Alox, que es el Lox ¿A ti no estás acosado? cubo? Hermanito. Ay, ya te acabo de mandar un mensaje. ¿Acosado? Sí. Hasta hombres, viejo. ¿Ah, en serio? Sí, mi mano sus pinches Pax, así todos pasados de lanza. ¿En serio? Te lo, te lo juro, neta, te lo juro. En serio, hombres, hombres, hombres. Pero muchos dirías que al día. No, no, no, no, no. En la vida me han pasado de, de hombres como unas cuatro veces. Ah, no son tantas. Pero en de mujeres. Si ¿Tienes 34 años? No, de mujeres sí me ha pasado bastantes. Al, al, al día, al menos una persona sí está muy intensa. Oh, ¿Al oh. día? Sí. Si supieras todo lo que leo. Uh, ¿Y dónde? Pero, te, no, todos los días tengo sí, acostadores y tengo. Esa era mi pregunta. Y tengo acosadores y tengo sicarios, ¿ya sabes? El que me quiere Bien. matar y, y el que me quiere comer, así. Pero, Pero tengo los todos dos. los días, ¿por dónde? ¿Por Facebook, Instagram, Twitter? Nos, nos mandan mensajes a la página. Y ahí en oh, la yeah. página sacan todos sus... Y lo que no saben estos es que no solamente yo veo los mensajes, los ven mis administradores. Y ellos me mandan todo lo, el, el desmadre. Pero sí, es, es muy seguido. Muy, o sea, muy seguido. Y estos que te han acosado, que son hombres y te han mandado el pack, así literal, te dicen que quieren conocerte o algo así. Hermano, no le prestó mucha atención, viejo, pero pues, güey, es que te mandan cosas bien brutales. Hasta yo digo, no te pasaste de verga, ¿sabes? Como que no mames, qué pedo con tu vida. Sí. Eh, uno sí me llamó la atención, eh, ojo, no soy gay ni nada de este. <risa> uno me llamó la atención... Porque fui muy cariñoso el vato. Hasta dije, ching, me estoy enamorando de este vato, <risa> qué pedo. ¿Ya sabes? Era así como que muy amable. Y ya después me dijo sus sucias intenciones. Y dije, ño, no, no jala este negocio. Pero era muy chido el vato, muy, muy chido. Pero no, no, nunca. <risa> el cubo sexual. Qué? Ya se lee el closet. Sí, sí soy gay, sí, súper gay, gayísimo hermano. Pero nunca has sentido así como ganitas de conocer a alguna persona que, o sea, este, sí, de las que te hablan ahí, de que digas, tú, oh, estaría padre pues, salir con estas o sea, chicas. La, o es que literalmente yo no soy el que contesta. O sea, a mí me llega de último el mensaje. Me Es Alma y Fabi las que están siempre en mi, en mi canal, son mis administradoras. Y Daniel, pero ese bate de Daniel, Literal, o sea, no no me dice casi nada. Es muy raro que llegue a mí. Cuando ella llega a mí es cuando eh, hay alguna invitación, hay, eh, no sé, que quieren que apoyemos algún proyecto o algo por allá, o, o, o simplemente, no sé, alguien enfermo, ¿verdad? Que siempre les he dicho, cuando vean a no es que esté enfermo, de verdad, y que necesite, pues, literal, hablar conmigo con todo el gusto, no ningún problema. Pero pues no, casi nunca me toca este tipo de cosas. Muy raro. ¿Y si has salido con un afán? Jamás, bueno, con un chingo, güey. O sea que <risa> los he visto. Sí, güey, pero así de que yo salga, eh, no, jamás. De manera romántica, pues. Mira, te voy a decir ¿sabes cuál es el problema de esto? Sí. Es que creo que ustedes más que nadie lo van a saber. Hay gente que se apasiona tanto y que se fanatiza mucho que te pueden hacer hablar mal y decir un chingo de cosas. Y una mala, uh, pues sí, que una mala imagen en, en, en YouTube y te quema frijol con puerco. Sí. Hay que tener mucho cuidado a la hora de contestarle hasta a las personas. Aunque ustedes no lo crean, yo soy muy grosero. Y sé que no lo están creyendo ustedes dos, pero soy muy grosero. Pero cuando alguien me habla por, por, por mensaje... Eh, solo solo ser, ser muy amoroso pues eh, hola corazón, ¿cómo estás? sí, bu buenos días, Creo que es, dependiendo cómo me hables, ¿no? y hay personas que sí lo han interpretado como de mal, mal rollo, y la neta y luego, sí mi amor claro que sí, y la neta pues ahí es donde yo entro, el pim, red flag y empieza a oír, pero no hay que tener eh, mucho cuidado con ese tema mucho, mucho cuidado ¿Tú me dices? ¿No ha salido con ¿Están algo? recordando que ¿Ustedes que ¿Están revisando sus WhatsApp o qué onda? Pues yo, la verdad es que es una medida bastante menor a la de ustedes dos, o sea, prácticamente estoy empezando en mi canal, es súper chiquito entonces nunca me he tenido que enfrentar como a esas cosas la verdad Pero pues si sí te mandan cosas Pero muy poco, o sea, no es así que uy, todos los días, o sea, si sí es rara a la vez. La verdad casi casi no, honestamente casi no me llegan como mensajes así ni nada. Ya tío, like, fácil, güey, todo el día te empiezan a invitar a todos lados. Ya últimamente no. Antes, <risa> antes sí, antes sí era más, pero ya últimamente no. Ya y aparte no no suelo revisar los mensajes de la página ni WhatsApp, ni ni Instagram, entonces ya me es muy pesado, entonces no sé si me manden cosas ya no he revisado. Pero antes sí, sí, sí, regresaba. Oigan, sí. y así la neta, así la verdad. Ustedes cuando les manda un mensaje a un seguidor, ¿lo leen con, con, con ganas de leerle y contestarle o los dejan en visto? Yo siempre los contesto, siempre, siempre, siempre. Yo solo contesto a algunos, o sea, los que son más interesantes si los contesto porque a veces las ponen hola y pues ¿no? a veces voy a poner hola no ya me cuentan y, todo lo que tiene pero ese hola es peligroso hermano tú lo llegas a contestar y viejo y a continuación sigue una plática impresionante que dices cómo chingados le doy ya para acabar esta conversación sí por eso eh, nada más los que ya me escriben lo que quieren explicarme a, a, a esto, les contesto pero si alguien pone hola, este, no, no contesto porque, pues, sí, no sé de qué trata. ¿Tú sí los contestas? ¿Yo? Sí. Güey, pues, los que alcanzo a leer, sí. O sea, si leo, igual veo el contexto. Porque si es de cubo, qué buena exploración. En el minuto 1.51 se escucha. Ay, no mames. O sea, Lo que menos quiero es hablar de cosas de... de de la exploración. Hay gente que no ha entendido este pedo. Si tú vienes en buena onda y decirme, hola, Daniel, ¿cómo estás? Oye, este, te gustaría, ¿ya viste la película tal que me saca de mi zona de confort? De mi zona, no de confort, de mi zona de trabajo, pues. Sí. Y le contesto, no, no le he visto, a ver cuál es. Ya ponte a dar una plática. Pero cuando llegan con sus piolines, cabrón, y sus buenos días, y, y pss, ya sabes, los voladores y toda esa madre de lucecitas. ¿Qué, ¿Qué, es eso? qué? No, no puedes. Ay, no me digan que ustedes nunca reciben buenos días con piolines y... Pero que es lo de mágicas. los voladores que es se son. ¿Nunca los has visto? ¿Un volador? ¿Un, eh, eh, ¿Juegos pirotécnicos? Ah, oh, ok, ya, ya, ya, ya. Sí. No sé cómo se diga en inglés. Cohetes, cohetes, acá les decimos cohetes. Rockets. Los Rockets. Rockets. <risa> Para que me entiendas mejor. Este, ah, ok, este, eh, eh, no sé. Pero eso sí no los leo. Los que son así muy aquí y, muy apasionales. Cuando sí. conoces a una persona así en vivo, que vas a una fiesta y conoces a personas y saben a qué te dedicas y que te empiezan a platicar. Me, de me cosas. da pena, güey, cuando voy a lo de, a lo de mis hijos, wey, a la escuela uh -huh. y, y, me pre, y te pregunto, qué oso, güey que soy youtuber, no mames, ¿sabes? Wey? Como que eso no, no, no encaja en la sociedad. <ríe> sí. Entonces cuando me preguntan, pues me dedico a hacer videos, pues, y los vendo no me gusta no me no me gusta ni presumir esa parte porque no sé si sea para presumir pues aunque porque la neta ser youtuber hoy te pues cualquier fulano con un celular sí. pero no me no me no me gusta decir que es pues soy youtuber a menos que me cae la policía en una ocasión ya ahí sí aplico soy famoso ya sabes para que para se pues, sí, para que no me joda pero cuando es algo así familiar pues mi familia sabe a que me dedico Sí. Y me ha tocado ir a fiestas donde sí me reconocen y me dicen, ah, es y sí, hola. Pero no suelo seguir la conversación de esto. Me da mucha pena, wey. te lo juro. No es algo que me dé mucho orgullo. Sí. ¿Tú sí dices, Melissa? ¿Qué haces sí. videos? No, tampoco. tampoco. Pero sí, o sea, en mi tra en el trabajo que tengo, como mi trabajo formal, nadie sabe. Nadie, nadie sabe. Ajá, tu trabajo formal, nadie sabe. No, nadie se, ni se le imagina, ni les pasa por la cabeza, ni nada. Okay. O sea, una vez una muchacha como lo descubrió y sí. le dije que nada más no le digas a nadie y así. <risa> <risa> <risa> Pero es que también porque pues yo lo los estoy intentando, ¿sabes? Ya cuando llegue al punto en el que quiero llegar, a mí no me daría pena decirlo, ¿no? Pues te dedicas a eso, vives de eso. Sí. Es prácticamente una carrera, entonces... Este, de los pequeños logros que voy teniendo, sí me siento orgulloso y la gente que sabe lo que estoy haciendo, pues, este, te digo, no me da pena, digo, lo comparto, es como mi bebé esto. ¿Tú sí dices que eres youtuber o Slack? Sí, pues, que, ¿quién no te conoce? verás Es una mamá lo que te acaba de preguntar? ¿o? No, yo digo que soy creador de contenido. ¿Sí? Ya? ¿Así dices? Sí, soy creador de contenido en internet. Oye, pero, pero, ¿sí te, pa te pasa todavía que sales a la calle y ¡Oh, Slack! ¿Eres mi héroe? Y así. Con él. De... no salgo mucho a la calle en realidad ah, eh, cuando he salido eh, no mucho, no mucho, pero sí sí, sí pasa ¿sí? sí, sí pero, pasa ¿pero, pero ¿cómo, cómo los abordas? Güey? O sea, de, hey, bueno, en buena onda así la neta, güey. o es así de sí, con pena güey. Eh, con pena, porque es gente que no conozco y ellos sienten que tú eres su amigo entonces, a veces no se acercan, a veces nada más te están viendo y hablan entre ellos y a veces es incómodo porque te están volteando a ver, volteando a ver, volteando a ver. Una vez fui a un restaurante, llegué a un evento, fui a un restaurante y entonces me senté estaba ya comiendo con mi compañero y unos de una mesa nos estaban viendo, viendo, viendo y le digo, ¿por qué nos verán tanto? Y le digo, ay, a lo mejor me reconocieron, y dije, ah, pues, a lo mejor por eso y cuando se fueron así como cuchicheando y después... De la otra mesa también nos estaban viendo otras personas y fue lo mismo. Digo, güey, oh, ¿tenemos algo en la cara o qué pasó? Nos están viendo mucho. Y de pronto se separan estas personas y se acercan a la mesa y dicen, este, eh, lo que quieran consumir, no sé qué, es cortesía de la casa, que nosotros somos como algo del, del restaurante y... Ah, perrote. Videos y no sé qué. Y ya habíamos acabado, ya habíamos pagado. Y le digo, pues ¿tú quieres algo? Y mi amigo, no, no, un postre, un postre. Sí. Y ya me dieron su postre y todo. Y fue de que, ah, órale, pero así me abordaron. Hay gente que se te queda viendo, pero no te habla, porque también tiene como ese nerviosismo. Y cuando te abordan, sí, uno es como saca de onda. Fíjate, un día estábamos en, en Guanajuato, entramos a echarnos unas chelas a un barcito, pero no había nadie, estaba en nuestra mesa y estaba una mesa de dos tipos súper rudos, ¿no? Uno grandote, moreno, moreno, fortachón, y otro también así barba cerrada y todo. Estaban eh, en, un, en una mesa y volteaban y volteaban a la mesa y como nosotros veníamos en parejas, este, le dije, en ese, en ese entonces, mi amigo Tacho era el manager y le digo, güey, es que vámonos, porque estos güeyes nos están viendo mucho, y pues puede ser por, por las chicas ¿no? Que, que estaban volteando mucho y que pues querían molestar entonces ya me tenían fastidiado y le, y le dije al mesero que si nos cambiaba de mesa al fin nada más eran dos mesas los que estaban en el bar y si sí nos cambió hasta la otra orilla, y dije ya me sentí más tranquilo, seguí tomando seguimos normal y de pronto siento una manota aquí atrás en el hombro y volteo y era el güey ese grandotote y dije ya valió madre y le queda viendo y dice, ¿me, me das un autógrafo y yo me llevo a chingar por un pinche miedo. Yo y tú ya habías que... hecho toda una pinche historia de secuestro en tu cabeza, güey. Suele pasar, güey. Me... Suele, suele pasar. Cabrón, imagínate, yo casi, casi mato, literal, a un pinche Uber, pero Ajá. porque yo estaba escapando, güey, no me dejaba de seguir el vato. Wey. Y va yo me metí y se metía al vato, güey. No habían ni empezado la exploración. Entonces, giro, güey, y se me mete así, literal, al auto, güey. Pero yo dije, ¿sabes qué? Si se bajan esos cabrones, pues le voy a tirar al auto, güey. ¿Ya sabes? Entonces, me voy para atrás ya para reversear, para... Por, no sabes si ya te van a bajar con armas, carnal. Ya cuando se bajan, cubo, cubo, cubo, cubo, cubo. No, mames, con <risa> tu madre, güey. Y con tu cara de, de, de molesto, ah, ¿eh? porque estás, estás exaltado, güey, de güey, cabrón. Sí. Coño, o, sea, o pítame, o, o saca la mano, no me sigas. Igual en los cementerios me ha tocado, canal que se, se meten unas camionetas con luces apagadas, viejo. Y escuchando agropecuario. Ya sabes. Y güey, cabrón, y tú, güey, te escondes. Ya, ya nos llevó la tostada, viejo. Escóndanse, métanse, entiérrense en el panteón como puedan, porque nos van a joder. Y güey, y empiezan, ¿cubo, cubo? empiezan a gritar, dile, eso sí da... Eso me pasó en Tijuana, imagínate. No, en Mexicali. Sí, da, da mucho miedo. No manche, Pero pues después dices, ya, pues me va a cargar la bola que me cargue, güey. No. Pues yo no he hecho nada malo, güey. O sea, no le debo nada a nadie. Creo que la puedo Y la libra, librado. <ríe> y la he librado varias veces. No, pues este está cabrón de que estás eh, en un lugar eh, explorando y de pronto llegan camionetas. No, a la chingada. O ese Uber que te estaba siguiendo también está cabrón, sin da miedo y uno no me si me te sabe sacan un buen, te sacan un pinche buen susto sí. si está cabrón, y a ti Melissa ¿cómo te va con los acosadores? este, pues es que como les digo, no son así como de esa forma, sí he tenido, yo he tenido ya he contado mis experiencias con acosadores tuve uno que me estuvo siguiendo hasta mi casa, mi trabajo y así, siempre estaba por ahí y ya, actualmente no, no tengo acosadores yo sepa, o sea, no no se te fanatizan mucho. O sea, hay pues es que es volver a lo mismo, sabes? Como no, no estoy en esos niveles. Bueno, ahí sí tienes toda la razón. ¿A que no, hey, hey, que no se dejen de engañar, gente. En TikTok está muchacha, está bien fuerte. A ¿eh? cierto, tiene bastante gente de TikTok. Pero no, hoy, es, no es lo mismo. O ¿Cómo sea, no? Pues, ¿por qué no? No, no es igual. Sí, es lo, lo mismo. mismo. En, no. en, bueno, es que lo de moda ahorita TikTok, pues, ahorita ya hace el TikToker, es así como que, guau. Pero yo, yo le sigo de bien, no. Le quiero seguir pagando mis impuestos a YouTube. <risa> Medio millón de seguidores en TikTok, pues, claro que. Que nos recomiende Oxlack. Oye, porfa, asumele sí, sí. ahí, ¿no? Una mencióncilla sí, sí, ahí. Sí, cierto, una recomendación. Chiquitito. sí, nada más. Compartes ahí en corto, ¿ah? ¿eh? En corto. Pues sí. ¿Por qué me salió esta vaina? Muy bien, gente, pues ya son dos horas de transmisión. Yo creo que es hora de que nos vayamos retirando. Así que, pues bueno, agradecer a la gente que estuvo en la transmisión. El cubo, ¿qué quieres decir algo a la gente antes de retirarnos? Pues nada, hermanos, que a la gente en particular, pues gracias porque estuvieron aquí con nosotros en este rato ameno y agradable con todos ustedes que nos hayan soportado. A tres personas totalmente diferentes en su forma de pensar. Bueno, yo más que ellos dos, porque como que ellos todavía manejan el, el mismo tema, ¿no? Y pues les quiero agradecer que, nos, que me hayan soportado, más bien. Uh, hay visto sus comentarios buenos, malísimos pésimos, gracias por esos comentarios feos, al final de cuentas imagínense, como siempre les digo te puede doler un chingo verme pero te va a doler siempre, porque siempre estás viendo. entonces ese problema ya no es ese problema es tuyo, que me odies que no me odies, el hate no deja nada güey. nada nada, nada, ni te peleé yo ni te peló Oshla, ni Meli te peló, entonces perdiste un chingo de tiempo en tus comentarios tontos, ¿verdad? para la gente que viene a tirar eh, sus comentarios feos. Y a la gente que com tiró comentarios buenos, la verdad, perdón si no les leí mucho. Estoy enfocado en la transmisión y tengo mi computador aquí y en el celular. Estoy en los dos canales. Es una locura tratar de poder leerlos. Para los que nos estuvieron saludando, muchísimas gracias a los que nos dieron su buena vibra. Y de verdad, yo les veo en un ratito. Voy a explorar. Y pues Oshlak y Melissa, un gusto y un honor haber estado aquí con ustedes, echando despapalle, de aprender a de ustedes claro. es bueno ¿Vas a ir sí, a sí. claro, yo todos los días como viejo déjame, mandarle un saludo a Anaela que quiere que veamos un calendario que hizo, pero no lo puedo descargar porque es un pdf Anaela entonces si fuera imagen si sí lo pudiéramos pasar, pero en pdf no Así que no lo vamos a poder ver por el día de hoy, si lo haces en imagen si sí lo podemos ver entonces vas a ir a explorar, todos los días exploras todo, trato de explorar todos los días, y cuando no se puede, tengo otro canal secundario que se llama El Lado B del Cubo, Ajá. donde eh, pues me conocen un poquito más y hablo un poquito de tonterías, literalmente de tonterías. Y echamos relajo. Eh, suelo hacerlo normalmente solito, en manera de platicar de todo y de nada. Que guste seguirnos, ¿verdad? Estamos en El Lado B del Cubo, y en El Cubo, donde exploro, y me meto en lugares chidos a ver qué es lo que podemos encontrar. Bueno, esperemos que nos juntemos en otra ocasión para seguir echando. Cuando yo, we, A mí me encanta echar desmadre, we, casi no tengo amigos. No, en serio, cuando gustes, con todo el gusto, hermano, yo listo y preparado para cuando se me requiera. Muy bien, Melissa. Excelente, Pues agradecerle al Cubo por habernos brindado de su compañía, de su tiempo, de sus experiencias locas. Y a toda la gente igual, gracias por su atención, por su tiempo, por estar aquí. Y pues a Oxlac también lo mismo. Y ya es todo. Ah, mira, Anaela nos está mandando las fotos. Pero, pero es calendario mío y me va a dar pena. <risa> oh, paquetazo. Tíralo, tíralo, tíralo. A ver, a ver, sí, sí, sí. Calendario. Oh, son puras fotos mías, entonces. <risa> a ver vamos a ver los primeros meses pues aunque sea enero enero febrero y marzo ya en vi. enero y frío canal ese, ese no lo pongas ahí está bueno oh ver, sí no Estás igualito, ver. a ver ¿sí? pero abre las abre la foto e ese enero es, ese sí soy yo por eso me da pena a ver yo soy de agosto canal me interesa ver agosto en agosto Uh -huh. Abril, marzo. este vato, este tiene cara de, Bra de Brian Alberto, ¿no? La, la cara, la cara, la cara de Agüiz. Marzo, este es Osla. <risa> Agosto, ahí está. Sí, es que yo, es que el calendario es completamente en mío, en mí, entonces por eso, pues, mira, me puso hasta de padrecito. <risa> Eso está buena, sí si ¿Sí te tienen bien ubicado ahí, carnal. ¿verdad? está padre bueno, después yo, yo... los invito a que me acompañen y analicemos algunas evidencias que la gente manda historias y pues las podemos platicar también con todo gusto, hermano yo estoy Perfect. preparado y listo a la orden que se requiera muy bien, pues muchas gracias chicos, muchas gracias a todos descansen buenas noches y nos estamos viendo, sintonizando el día de mañana el lunes, el lunes va a estar Luisito Rey con nosotros, así que ya tenemos más invitados más invitados pinches invitados que tienes mamalones cabrón. yo invito, yo invito a, a Calabacín cabrón, y cositas así <risa> los tuyos están bien perras saludos, ¿no? Dile pues, que eh, tu, fan. Tu, este, tu invitación es una de las que tiene más vistas, que es que no tengo vistas yo, pero tiene 20 mil 24 mil o algo así Ah, este, lo estuve analizando, güey, lo estuve checando y me dio gusto, güey, te lo juro que me dio gusto, porque eh, viendo con otros invitados, ya sí. sabes, digo, ah, tengo, tengo nivel, o sea, sí, chiquitillo, sí. pero traigo mi nivelcito, tengo mi gentecita que hace sus chambas, claro, y gracias claro. a los que nos, nos ven y nos comparten. Claro, sí, se nota ahí, se nota, pues muy bien, ahora sí, descansen chicos, buenas noches a todos, hasta mañanita. Cuídense mucho.